¿De alta calidad o de segunda mano? Puedes ofertar en vivo en Subastas Yahoo y recibir tus productos en cualquier parte del mundo con Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Primero, encuentra el artículo deseado haciendo clic en la pestaña Subastas Yahoo en nuestro sitio web o utilizando la barra de búsqueda superior. Si buscas tu producto escribiendo en japonés puedes obtener mejores resultados. También puedes filtrar fácilmente por categoría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 Hola, buenas noches, bienvenidos a esto que es Relatos Oscuros. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, saludándolos esta noche ya del 17 de enero del 2023, cuando faltan dos minutitos para las 11 de la noche. Bienvenidos a todos, saludos, es un gusto verlos y compartir con ustedes estos temas súper interesantes. Saludos, Andrea. Hola, saluditos a todos. Qué gusto volverlos a ver hoy aquí. Vamos a hablar de un tema muy chévere. Un tema muy chévere, que es sobre los fantasmas en tragedias, en tragedias grandes. Quiero mandar un saludo antes de que iniciemos a nuestros amigos de Chachareando. Les mandamos un abrazo. Creo que los vi por aquí. Y si no, pues bueno, les mandamos un abrazo porque siempre nos acordamos siempre están de por ellos. Ahí. También a Álvaro, Álvaro del Canal del Crimen, le mandamos un abrazote. Hola, uh. Que esté muy bien, saludote a Álvaro, que también siempre está aquí, a Lisette. A Manu también, bienvenidos. A Chilanguita Gandhi, bienvenida. A Ghost in the World, que es nuestro moderador estrella. A Will Dove que se está uniendo a esta transmisión, a Fernando Pineda Carvajal. Recuerden que el número en pantalla... Es el siguiente, es el más 52, 722, 78, 57, 833. Si nos hablan de fuera de México, para que nos cuenten sus relatos, para que nos platiquen sobre alguna experiencia sobrenatural o den opinión sobre el tema que estamos tratando, en este caso será sobre los fantasmas, los fantasmas en las tragedias. Eh, y para la gente que nos ve desde México, nos puede marcar al 7227-8578-33. Igualmente para eh, darnos su opinión sobre los temas, aportar algo más, algún relato, alguna historia, alguna experiencia. Lo que quieran, el teléfono está abierto durante todo el programa para que nos llamen y nos cuenten sobre lo que estamos platicando o lo que ustedes quieran, porque también se vale que nos puedan platicar o eh, sí. mencionar algo que sea diferente. Saludos a todos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. MMG, un abrazote, gracias por estar esta noche con nosotros. Saludos, Saludos apóyenos con los likes, apóyenos con las compartidas, apóyenos con las llamadas, con los comentarios, apóyenos para que este programa... Siga adelante. Estamos en nuestra segunda temporada de Relatos Oscuros y bueno, se van a fragmentar algunas partes de, estos, de estas transmisiones para lo que es TikTok, para el podcast TikTok y también para lo que será el podcast en Spotify, que es lo que estamos esperando realizar con estas transmisiones también para que toda la gente que está en su automóvil, en su casa o nos escuche desde otro lado, pues también nos acompañe, un abrazote para Oscar León, gracias por ese super chat mi hermano, recuerden que pueden apoyarnos con su super chat, sus donaciones, gracias con la wish list que tenemos en Amazon, para que podamos hacer este programa, Oscar León, 10 dólares, Oxy, la bella bruja negra, Andrea, oye, dijo la bella bruja negra, eso, eso es no me ofende, no hay brujas bellas, es que mira dijo, <risa> La bella, eh, ahí está bien. Bruja, ahí ya está como insulto. Negra, que tú que si, sientes que decirte negra o negro es, es no, un insulto? No. Es... no. creo que no lo, no creo, no creo que lo esté diciendo en modo ofensa, ¿no? ¿Te identificas con los negros? No es que me identifique con los negros porque pues no soy negra, pero no, es, no se no, me hace no, como no, una ofensa, no. Me estoy refiriendo a, a, a los de magia negra ah, con los sí, pues, de... porque dice que bruja negra sí, sí, me refería a lo de pues, brujería negra pues no lo hago, entonces pues no, no, no tampoco, tampoco te por ese lado, ¿no? con los brujos negros no. eh, ¿brujas considerado que de pronto pudiera ser en otra época? quizás, pero que me guste hacer cosas así malignas no, no te gusta hacer cosas malignas no. Pero bueno, quizá en otra mm. época como lo habíamos platicado en la Santa Inquisición, quizás, mm. te hubieran podido eh, pues quemar, quizás, ahogar, torturar, pues sí, porque hasta por descabezar, hasta por tener lunares ya, ya eran quemadas. Exactamente. Para toda la gente mm -hmm. que no ha visto ese podcast, lo puede ver en la segunda transmisión de esta segunda temporada que tuvimos sobre cuál fue el tema ese. Ese fue sobre el libro... Ah, sí. Seculim eh, Seculum. Seculim Seculum, ¿no? el libro. Era el libro El Martillo de las Brujas. El Martillo de las Brujas. Hoy vamos a tener entonces... El Maleus Maleficarum. El Maleus Maleficarum. El día de hoy vamos a tener fantasmas en tragedias. Así que si ustedes recuerdan alguna tragedia, nos pueden mencionar. Si ustedes han tenido alguna experiencia con algún fantasma que tuvo que ver con una tragedia, nos puede llamar y nos puede platicar su anécdota, su historia, su relato. Vamos a empezar nosotros con un uno de los una de las tragedias más grandes, me parece que es la segunda tragedia más, eh, más fuerte después de la posguerra, bueno de, después sí, exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el tsunami en Japón en el año 2011. El tsunami se generó a, a raíz de un terremoto. Recordemos que Japón, pues, es una eh, isla. Es una isla Japón, ¿verdad? Sí. Y me está pelando. Es, es una... que estoy saludando a todos aquí. Sí, es que están <risa> saludando. <risa> es, creo que sí, sí, es una isla. Es que algunos dicen archipiélago. O sea, no, no ¿Donde sé tiembla diferencia. mucho. ¿Japón? Es una isla y es una parte donde las placas tectónicas, pues, se eh, juntan y entonces tiembla muchísimo. Tiembla topón. mucho y tuvo uno de sus terremotos eh, de mayor tragedia y provocó un tsunami. ¿Se acuerdan? En el, tsunami. en el 2011 lo que sucedió. ¿Tú dónde estabas en el 2011? En el 2011 creo que... No, no me acuerdo. No me acuerdo no. En ese ah, Lo bueno que no estábamos en Japón no, en el pero... 2011. ¿Ah? Lo bueno que no estábamos <risa> en Japón. Porque murieron muchísimas personas. Le vamos a preguntar a Alexa el dato exacto de cuántas personas fallecieron. Alexa, bueno, volumen 7. Alexa, ¿cuántas, mu ¿cuántas personas murieron en el tsunami de Japón? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Se estima que un total de 70 a 85 millones de personas perecieron. ¿Qué? ¿70 millones? No, no. Alexa. ¿Cuántas personas murieron en el tsunami del 2011 en Japón? Traducido de news.com. Más de 18.500 personas murieron a causa de un tsunami que se creó después de que un terremoto de magnitud 9 azotara el noreste de Japón el 11 de marzo de 2011. 9. 11 de marzo de 2011. 9, si no, un 5 lo siente horrible, imagínate. Un terremoto de 9 grados provocó un tsunami donde murieron 18.000 personas. Eh, fue una, fue la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, algunas personas cuentan que los fantasmas de esas 18 mil personas todavía deambulan, todavía se aparecen, se hacen presentes y buscan algo. Eh, de eso vamos a hablar, sobre los fantasmas, sobre las apariciones, sobre estos relatos y sobre qué será el otro lado, qué será el lado de la muerte, por qué está tan eh, ligada la vida con los espíritus. ¿Tienes alguna historia de ese tsunami, de algún relato de esos, o quieres que platique? Eh, sí, cuéntalo, yo tengo otras historias también bien interesantes. Una, una de estas historias que vimos en uno de los capítulos de Misterios sin Resolver en Netflix, ustedes lo pueden ver también ahí, habla sobre los fantasmas precisamente de ese tsunami en Japón, y bueno, hablaba sobre un, un hombre que eh, comenzó a buscar a su mamá de, de, después de la, del desastre, la estaba buscando en los diferentes albergues que ya se habían instalado para todas las personas que se quedaron sin hogar, él estaba buscando a, a su mamá, y bueno, en uno de los albergues eh, pasa a buscar a, a su madre, que yo no sé tampoco cómo las cómo las encuentre, porque pues todos son como igualitos, ¿no? Sin, <risa> sin afán de ofender a los japoneses, ese no sé, si alguien aquí tiene parientes japoneses, es con todo cariño, pero a mí, si me dicen, ¿encuentra este japonés en, en Japón? No, o sea, no se me hace <risa> no, yo creo que no lo encontraría, no lo encontraría en un salón, a ver, ¿encuentran este japonés dentro de este es salón? Es como el álbum del mundial, que uno va a mirar ahí el equipo de Japón, y yo decía, pero aquí todos son igualitos. Sí, yo no sé si pues la sí. ofender, pero la verdad yo no podría encontrar, y menos un chino, ¿no? Es, estos sí son como clones, ¿no? Uh -huh. Sí, si sí, sí, alguien tiene un familiar chino, el si corte es de China. De cabello igual, todos igual. Este, si es, sin ofender, aquí no somos misóginos. Misóginos uh -huh. es de que odian a las personas, a las mujeres a las mujeres, aquí no somos misóginos, no somos racistas, no somos este, no. nada de eso. No. Me dice, mi papá tiene rasgos asiáticos y si le digo que se parece a Jackie Chan, dice Alejandra, Alejandro Garrido, Alejandro Garrido, pero tiene la foto de una de una chica. ¿Y ¿Cómo se llama? Te están preguntando de cómo se llama en Netflix. Pues Misterios sin resolver. Vale. Así se llama, Misterios sin resolver. Este programa Misterios sin resolver salía en los años ...a finales de los ochentas... ...buenísimo... Y, ...y bueno, era uno de los... ...de los programas que daba mucho miedo... ...hablaban sobre fenómenos paranormales... ...sobre encuentros extraterrestres... ...sobre desapariciones... ...sobre asesinatos... ...sobre policías psíquicos... ...era interesantísimo ese programa... ...en los años ochenta y nueve, noventas... ...unos casos muy interesantes... ...claro, y la cancioncita esa... ...daba mucho miedo... Ahora en Netflix se estrenó, bueno, o está para que ustedes puedan ver, pero ya es una versión actualizada, eh, ya no se siente la misma sensación, pero sigue estando interesante el programa de Misterios sin Resolver. A todas aquellas personas que vieron los años 80 y 90 lo recordarán y sabrán que era estremecedor Misterios Ay, sí. sin Resolver. Entonces, bueno, esta persona estaba buscando a su mamá Entra a uno de los albergues y en uno de los cuartos ve a una mujer, una señora que está sentada eh, viendo hacia la ventana. Él se acerca para observarla mejor y se da cuenta que está vestida como, o estaba vestida como su mamá. Entonces, él se acerca más y se da cuenta de que efectivamente es su mamá. Entonces, para que sus familiares estuvieran eh, tranquilos, decide tomarle una fotografía para enviárselas a, a sus familiares y le toma la fotografía al rostro de, de su mamá estando ahí sentada en esa ventana y después de que toma la foto se da cuenta que el rostro de esta persona era completamente diferente, ni siquiera se parecía a su mamá. Eh, después le de, informan que su mamá, a esa hora, cuando él estaba tomando la fotografía a esta persona, eh, su mamá estaba falleciendo también en uno de los, eh, de los transportes que fueron, eh, que fueron pues, sumergidos por, por el tsunami y ahí murió su madre, es decir, vio a su mamá, vio el rostro de su mamá o a su mamá en esa persona como si se hubiera hecho presente, como si se... Hubiera despedido simplemente. ¿Cómo será posible esto? No sé, no tengo ni idea. Si el tipo le alcanzó a tomar una foto. Sí, cuando le tomó la foto, pues ya la fotografía no salió con el rostro de, de no. su familiar, sino ya con el rostro de otra persona completamente diferente. Yo creo que fue en un lapsus de segundo, ¿no? Yo creo que la otra claro. dijo, ah, mamá, una foto. Pero ya después dijo, oh, o sea, fue inmediato. ¿Tú crees que sí haya sido... O sea, aquí lo manejan, en el programa lo manejan como uno de los casos fantasmales de, del tsunami. Eh, ¿Tú crees que cuando alguien va a morir o está muriendo, sí puede hacersele presente a algún familiar? Hay muchos relatos sí, de eso, Sí, hay eh. muchos relatos de eso, sí. Sí, yo sí creo que sí. Pero ¿cómo, ¿Qué sea, ¿cómo será? ¿Qué, ¿Qué poder? ¿Tenemos nosotros el poder de poder estar presente cuando... Cuando tú estás muriendo, estar presente con la, alguna persona que ames mucho, o sea, tienes ese poder de, ¿cómo se le podría llamar? De bilocación, se llama ese fenómeno de bilocación. Fíjate que también cuando las personas están a punto de morir, dicen que ven a sus familiares. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad, la mala oportunidad de estar a punto de morir y efectivamente... Cuando sientes que vas a morir, comienzas a ver capítulos de tu vida, a las personas que amas, las comienza, comienza a venir una ola de, de fotografías, de imágenes sobre tus seres queridos. Entonces, ¿por qué sucederá eso? El, el, el... Yo creo que nosotros tenemos una fuerza interior muy impresionante y en el momento en que vamos a morir, yo creo que esa, esa, esa energía o ellos no quieren irse sin despedirse, entonces eh, no se hacen como, como, o sea, como su energía, ¿no? Se hacen presentes a sus seres queridos. Yo creo que es la misma gana de, de, de alcanzar a despedirse, ¿no? Debe ser como de un, un poder que tenemos oculto sí. y que en casos extremos podemos realizarlo. Dice Oscar León que nos mandó cinco dólares. Le agradecemos mucho por estas donaciones, por esos super chats a toda la gente que nos ve y nos escucha. Dice, tal vez sea que estamos muy ligados a nuestra madre en cuerpo y alma. Ah, bueno, él habla sobre que estamos ligados que, porque como nacimos de, de la mujer, como nacimos de la mamá, uh -huh. que parte de nosotros es parte de la mamá. Es uh -huh. decir, si sí somos seres, somos personas diferentes, pero por algún lado estamos, somos la misma carne. Sí. Esta es la teoría de Óscar León que nos escribió aquí en el chat. ¿Crees que madres e hijos tengamos ese lazo, que seamos la misma carne, que seamos la misma persona casi, casi? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Si sí, uno, es, uno está ligado fuertemente con, con la madre, uno es sangre de, de, de la madre, entonces yo creo que sí. Tenemos una energía muy eh, potente, así como para, para manifestarnos a, a, a, a las familias, ¿no? En ese, en ese momento. Andrew dice, yo era un ovario de mi mamá. <risa> pues es que sí, ¿no? Sí, éramos sí prácticamente sí. O sea... Dice Maru, la sangre también. O sea, la sangre sí, debe bien. tener un, un poder, la sangre, ¿sabes? Sí. Hay unas de estas teorías como que eh, precisamente los átomos, me parece como que hay átomos que aunque que se dispersen, no sé, la verdad, no, no sabría decirlo en forma cuántica, pero que están como unidos, lo, de lo que estamos formados están unidos, y que aunque estas dos partes se separaran, eh, seguirían sintiendo lo mismo, seguirían experimentando lo mismo, es decir, que de un, un fragmento, de una partícula a otra, se vive lo mismo a pesar de que estén separados por la distancia que sea. Uh -huh. Puede ser, Sí, ¿no? puede ser, sí, puede ser. Es como los gemelos. Dice Wilterino. están unidos. Sí, sí. Cuando se enferma uno, se enferma otro. O sea, sí son energías, son energías. Dice Wilterino, segundo, después de morir, mi mamá recosté mi cabeza sobre su pecho. Ah, después de que murió su mamá, recostó su cabeza sobre su pecho y sintió como... Lo abrazaba, fue momentáneo, pero se sintió muy real, dice Wilterino, que murió su mamá y él sintió como lo abrazó, ya. ay no, sí, yo sí creo que sí. Uy, qué, qué grande ha de ser el amor, qué grande ha de sí. ser la fuerza, la energía que tenemos. Y sobre todo con los padres, yo creo, con la madre. Para que, a pesar de que ya no estemos en forma física, aún podamos hacernos sentir sí. de lo inmaterial a lo material. Norma Acosta menciona, mi cuñada vio a mi suegro en una ventana del hospital en el que estaba, pero él estaba en terapia intensiva operado, su corazón, eh, a corazón abierto y acababa de morir. Ay. O sea que lo pudieron ver y su cuerpo estaba en, pues ya en la plancha, él acababa de morir, pero su imagen, por no, ser, no mencionar su espíritu, su imagen, eh, se, se vio detrás de un espíritu. Sí, exacto, es como eso, ¿no? Para despedirse. Para despedirse. Sí, como que se dejan ver, sí, para despedirse. Por ejemplo, cuando uno se sueña con, con alguien fallecido y todo eso, también igual energía, se sueña uno con, con un ser querido, Y yo creo que también es lo mismo, ¿no? Para eh, manifestarse y despedirse como para que por última vez los familiares uh -huh. nos vean. Híjole, ¿sabes? Eh, la imagen, fíjate en esto que estoy pensando, la imagen física de una persona se puede ver, esto es a lo que llamamos fantasma, pero no pueden hablar. Oh, sí. No pueden hablar porque si no tendríamos mensajes. Bueno, sí. que esto sería más profundo y entraríamos al, al tema de las psicofonías, pero la presencia del espíritu del fantasma que mencionan sí. o de la bilocación uh -huh. es una señal, es, es una forma de enviar un mensaje en un momento crítico. Sí, es como la, la la otra historia que vimos, ¿no? La de la señora que perdió el hijo. Ajá, cuéntanos no sobre acuerdo, eso. No recuerdo cuántos años tenía la señora. ¿En dónde lo vimos? Ahí mismo, en, en ese no recuerdo ah, qué edad. Sucede, tenía sí, sí, este, este caso también fue de igualmente del tsunami de Japón. Déjeme, primero voy a leer lo que nos mandó Big Saw, y ahorita cuento esta historia. Jacobo Greenberg hizo estudios sobre eso y pudo comprobar que niños se comunicaban en dos continentes distintos y estaban por estudiar la teletransportación, Pero por eso es, si sí es posible proyectarse también, dice Big Saw, hay temas ocultos, temas que nosotros mismos tenemos el poder pero no lo hemos descubierto y quienes ya lo descubrieron no quieren que nos enteremos, no quieren que nos enteremos porque sí, tenemos más facultades de las que imaginamos y de las que sabemos. Esta historia de una mujer que perdió a su hijo sucede que una persona en Japón, una mujer, después de esta tragedia del tsunami, pues comenzó a tener eh, sensación y también pues eh, vista de que personas, de que espíritus se le metían a su cuerpo que muchos espíritus, dice ella que sentía como se metían a su cuerpo, querían comunicarse querían eh, de alguna forma tomar el cuerpo de ella para ser canalizados con sus seres queridos y demás entonces ella acudió a, un, a una de estas personas pues eh, religiosas ¿el budismo es religión? Mm, sí, sí. Ah, bueno, una persona budista le platicó que pues ella tenía una condición en la que los espíritus o fantasmas se le metían y trataban de comunicarse con sus seres queridos o mandar un mensaje. Entonces, pues ella lo que quería era deshacerse de esos espíritus. Ella le incomodaba, le daba miedo, le afectaba que estuvieran utilizando su cuerpo pero de pronto eh, en uno de esos casos el espíritu de una niña eh, se, se comunicó con ella y bueno, a esta niña sí le hizo caso, sí la atendió porque vio mucha angustia, vio mucha tristeza en su ser y bueno, le preguntó entonces a esta niña que por qué deambulaba, porque ella ya estaba muerta, porque según esta mujer había muchas Muchas personas, muchos espíritus que no sabían que estaban muertos, que simplemente estaban como, eh, como perdidos, como desorientados, simplemente como que no sabían dónde estaban ni quiénes eran, solo sabían que existían, que tenían vida, que existían, pero estaban buscando encontrarse, encontrar a, a personas y no sabían que estaban muertos, eran espíritus que no sabían qué estaban haciendo. Y entonces a, a la niña le dice que ella estaba muerta eh, y dice la niña que lo que sucede es que en el tsunami ella eh, abrazó a su hermano y cuando vino pues el agua y los arrastró que ella seguía a, a, abrazando a su hermano y lo tomó de la mano fuerte para que se salvara, pero que desafortunadamente se le perdió se le perdió su hermanito y pues ella se fue a, da, a dar otro lugar y su hermanito pues falleció. Entonces, que su mamá pues obviamente sufrió por, por eh, perderlos, pero que ella, su hija, sentía que su mamá, eh, bueno, sentía que a lo mejor la podía culpar de que por qué soltó a su hermanito, por qué no lo pudo sostener con más fuerza. Entonces que deambulaba, porque necesitaba el perdón de la mamá, necesitaba que la mamá supiera que, que ella hizo todo lo posible y que no estuviera enojado, enojada con ella. Entonces, esta mujer lo que hizo fue tomar la, eh, tomar la identidad de la mamá y le dijo que, que, pues, obviamente que no estaba enojada con ella, que... Eh, esperaba que estuvieran bien, que ya no sufriera, etcétera, que tenía que salir de ese lugar, que tenía que seguir adelante, que ya no tenía por qué vagar, que la perdonaba, etcétera. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, como un fantasma está buscando el perdón. Imagínate Uy, que sí. alguien haya muerto de tu familia, espero que, que no, pero bueno, va, es algo que nos va a pasar a todos, pero que... No encuentra el perdón y que tú lo sepas, pero que su espíritu ande deambulando, que no esté descansando porque faltó decirte algo. Sí, yo pues. Yo creo que quedan así por eso mismo lo que hice la mayoría de las personas: cosas pendientes, ¿no? O sea, no se pueden ir en paz y quedarse como con esa, esa angustia y esa cuestión de, de, de, de la falta de perdón, ¿no? Pero eso, eso nos lleva a estar estudiando el fenómeno de los fantasmas de los espíritus del más allá, porque pensamos, siempre que al morir, pues si no somos religiosos, pensamos que simplemente desaparecemos, terminamos sí. la existencia y solamente fuimos un momento aquí en la vida, y que ya no somos más nada. Pero, ¿cómo son en estos casos que parece que entonces sí hay un más allá?, que uh -huh. si hay un lugar donde no necesitas el cuerpo físico, pero lo malo y horrible es que cómo puede pasar al más allá esa angustia. Uh -huh. Eso uh -huh. se siente feo, pero a la vez también, si un sentimiento como la angustia pasa al más allá, también pasa un sentimiento como lo es el amor, y eso es maravilloso. Pero porque la verdad es que en este planeta lamentamos tener sentimientos de angustia, de miedo, de tristeza, y según en el más allá descansaremos, y si tenemos los mismos sentimientos, pues ha de ser horrible. No, claro, no, pues se va atormentado, por eso es que no descansan, no se van, no trascienden, ¿no?, por cosas pendientes, o sea, mueren muy rápidamente o mueren muy trágicamente y todo eso, y por eso es que no se puede, no hay una paz, no se pueden ir tranquilos. Figi, oficial man, man, dice, no sé si es en Drake, Josh, donde en un capítulo muere uno de sus tíos y todas las noches él seguía saliendo a trotar, o sea, su espíritu hasta que alguien de la familia tuvo que decirle y se fue. Exacto, en este programa de, de Misterios sin Resolver, hablando sobre estos encuentros con fantasmas, eh, comentaban eso entre este esta persona budista y la chica que tenía la capacidad de que estos espíritus se comunicaran con ella, de que ella tenía que decirles y que incluso en algunos casos eh, les dijo a estos espíritus que ya estaban muertos. Les tuvo que informar que ya estaban muertos. Ah, sí, les tuvo que avisar. Sí, para que ya dejaran de hacer lo mismo, deambular, hacer la rutina, estar buscando a sus familiares. ¿Por qué no hay, hay conciencia de algo en el más allá? En tu espíritu se va la conciencia... Le perdí a mi familia y la busco. ¿Y por qué no hay conciencia de estoy muerto? ¿Y por qué nadie les avisa? Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. O sea, no se dan cuenta de que no tienen un cuerpo, sino que todavía sienten que están vivos. Entonces dicen que por eso es que vuelven a hacer las mismas cosas, a ir donde fueron la última vez y todo eso. Entonces, debe ser bien duro, ¿no? Dice mira, me dije cuando uno ve un fantasma. No siempre es bueno querer ayudarlos. A veces ya no se van y te afectan. Luego pueden ser demonios. Pues es que entramos en el en el tema sí. del espiritismo, de los espíritus, de los demonios, de los fantasmas. Es completamente el terreno de lo desconocido. Y es que eh, es por eso que este programa se llama así Relatos Oscuros. Oscuros. Oscuros, Oscuros, Oscuros, Oscuros. Estamos en vivo y en directo. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando en el podcast o que nos está viendo también en la transmisión en vivo todas las noches. Diez y media, diez cuarenta y cinco o las once de la noche estamos en vivo y en directo por diferentes redes sociales. Facebook, Twitch, eh, TikTok, YouTube y eh, Twitter. Desde ahí estamos en vivo y en directo y también por Spotify. Seguramente este podcast ya estará subido en Spotify cuando lo estés escuchando. Un saludo para John Piratón. Saludos. Un saludito, Sandro, Big Show. Dice Vixo: tal vez se dé más en muertes que se, que se den de manera inesperada y quedan varados acá. Sí, sí. Por esa razón, exactamente. Sí, es sí, que ese es el, el tema de esta noche. Fantasmas que aparecen después de las tragedias. Estamos en este momento. Recapitulando el tema del tsunami del 11 de marzo del 2011 en Japón, donde murieron estas personas. Sí. Ahorita cuentas la del niño, que eso es bien interesante. ¿Esa es la del de niño? Ah, ah, no, ah, no, sí. sí no, esa era la de, la de los. No, no, no por chicos. eso. Esa era la del niño. A ver, cuéntanos tú la, la, de, la de niño. No, la del niño fue la de la mamá que perdió a su hijo. Y este niño se manifestó, o sea, la mamá iba, ya pues, ah, okay, no lo okay, pudo ya. aceptar. Ah, ya me acordé, ya me acordé, sí, claro, sí, cuéntale. Que la mamá no pudo no lo pudo aceptar y ella ah, ya tenía, pues, pensado, sí, sí, pues, desvivirse, ¿no? Al otro día, al día siguiente. Y entonces, eh, dice que ella estaba como en su, su, su casa y eh, un juguete del niño... Eh, eh, se encendió ¿no? si sí, pasa que eh, la mujer perdió a su hijo en el tsunami entonces uh -huh. pues, eh, sus juguetes todavía quedaron dentro todavía de, de la, casa. la casa y, y bueno eh, ella no podía con, con esta muerte de su niño eh, le llegó una depresión muy fuerte entonces ella ya no quería vivir ella estaba muy triste, muy angustiada uh -huh. estaba pasando por problemas mentales muy fuertes por la tragedia y una noche que iban a cenar, eh, en la recreación se ve que la mamá eh, le dedica o le dice al niño, el espíritu del niño le dice vamos a cenar, simplemente como haciéndolo, como si lo escuchara, como si quisiera que el niño estuviera presente para cenar con ellos esa noche y de pronto, cuando después, después de que dice eso, se prende uno de sus juguetes. Mm -hmm. Un juguete que se tiene que prender de forma manual, ese ponerle on o off, eh, se prende de pronto Suelita. y entonces ella se da cuenta que aparentemente el espíritu del niño está con ella, está en la casa, está escuchándola y eso le da eh, motivación para vivir porque además todavía tenía una hija, una hija que sobrevivió y eso le da motivación de seguir con vida porque entonces sabe que su hijo la está viendo La estaba viendo. y estaba con ella. Sí, y es más, se iba a despedir, de, se despidió de la hija, ¿no? Porque al otro día ya se quería desvivir y se alcanzó a despedir de la hija y todo, pero ya cuando supo que el espíritu de su hijo estaba ahí, ya se arrepintió y no quiso. Sí, porque le dijo a la, a la hija que, que si ella se moría, que iba a sufrir un poco, pero... Pues ya, ¿no? Porque la mamá ya no quería vivir a pesar de que tenía una hija, ya no quería vivir por, eh, pues por haber perdido a su hijo. le dolió tanto que ya no quiso, ya no quería vivir hasta que se da cuenta que el niño todavía estaba ahí, la veía y entonces eso le da motivos para seguir viva. Eh, Wilterino, le agradecemos inmensamente que nos mandó cuatro mil pesos colombianos, Wilterino. Gracias, saludos, mi hermano, gracias a toda la gente que nos apoya con sus superchats, con las donaciones, con la wishlist de Amazon, que nos ayuda mucho. Hay algunos libros, hay algunas figuras paranormales en la wishlist de Amazon que nos ayudarían mucho para seguir con estos programas, con esta, eh, estas investigaciones y aventuras en busca de lo desconocido. Lizeth Martínez, un abrazo. Saludos, Lizeth. Un abrazo para Edwin Cruz, dice exacto, quedan en uno, repiten su muerte, ese momento, otra y otra vez infinitamente, Sí. Qué triste cuando se muere alguien que amas tanto que ya no te da ganas de seguir viviendo, si ya no está esa persona, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, puede ser tu pareja hay, hay casos, sí. ¿verdad? de personas paz se ven los viejitos que cuando se muere uno de los viejitos, uno de la pareja de los viejitos, sí. en eh, poco tiempo se va el otro, ¿verdad? Sí, no, es rapidito, porque yo creo que duele más, eh, no es tanto que murió, sino el no volver a verlos, o sea, el pensar que no se va a volver a ver. Bueno, algunos dicen que después de la muerte se ven, pero si no. Es muy triste eso, es como los pajaritos, me parece. Están llamando también al, al, al programa, vamos a contestar la llamada, a Blush Brother, que nos mandó 50 pesotes. Interesante tema, como siempre. Saludos, Blush Brother. Mi hermano, mil gracias por apoyarnos. Desde donde estés, te mandamos un abrazote. Había una llamada telefónica. Sí. Estamos esperando a que vuelvan a llamar, si no, nosotros nos comunicamos con ustedes. Vamos a ver. Y les cuento una historia. Cuéntanos, si quieres, mientras, mientras vuelven a llamar. Mm, bueno, yo quería contarles la historia que... Hubo en Colombia, que fue en el año de 1985. Eh, este lugar se llamaba Armero, creo que si aquí hay colombianos saben de qué les estoy hablando, y fue una catástrofe que ocurrió cuando el volcán Nevado del Ruiz explotó, llevándose la vida de entre 28 mil, 30 mil personas, o sea, casi que arrasó con todo el pueblo, se lo llevó todo el pueblo. El, el volcán. Entonces, eh, esto eh, lo que hizo fue que eh, generó, eh, ya después de, muchos, de mucho tiempo, eh, que mm, estas estos cuestiones paranormales y todos estos investigadores paranormales y todo eso llegaran a este pueblo y eh, grabaran, e investigaran, y fotografiaran fantasmas, porque dicen que se encuentran fantasmas de las personas. Imagínate, para que el Papa, creo que Juan Pablo II, eh, fue el que llegó allá, a este lugar, y lo nombró como un cementerio, o sea, ya como un camposanto. El, el pueblo completo ya como cementerio. Como un santo o sea, ya lo nombró como campo santo y después eh, toda esta gente fue allá y... Hubo uno que llegó a investigar allá y tomó y fotografió un árbol y en el árbol se ve el rostro como de una viejita. No sé si algún día lo viste. Una, una viejita. Estaba está recordando, bueno, hay que saber cuántas personas murieron. ¿Sabes cuántas personas murieron? Entre 28 mil y 30 mil personas. O sea, se llevó todo el pueblo, las la, personas. 28 mil a 30 mil personas son muchísimas. Sí. Y estas personas... Eh, no murieron como por la lava, murieron porque se desvió un río después de la explosión, ¿no? A ver, el, el, el volcán explotó y al explotar, pues, eh, hay nieve, ¿no? Había ah, nieve. había nieve. Esta okay. nieve se derritió y, pues, lo que hizo fue hacer como un lodo que cuando se secaba, pues, quedaba la gente atrapada, los animales atrapados, la gente quedaba atrapada en sus casas y todo esto, pues, se... Eh, generó que, que fallecieran la mayoría de personas, quedaran cerra, eh, cerrados los caminos, bueno, eso fue una catástrofe horrible. Como un río de lodo, ¿no?, lo Como que cayó sobre lodo, el pueblo. Sí, entonces bajaba caliente, o sea, ni siquiera pudieron tener tiempo de, de salir huyendo, sino... Ya era como las 3 de la mañana todos durmiendo Dormidos. Dormidos. Hay gente que encontraron en pijama, imagínate, en pijama. Hay gente que tenían sus ganados y todo eso. Y los ganados murieron. Eh, algunas personas que sobrevivieron a esto eh, subieron como cerros y allá pues amanecieron y todo. Y claro, cuando al otro día llegaron los periodistas en, las, en los helicópteros y todo esto, veían todo el pueblo, o sea, o sea, de lo que era, antiguamente ya no había nada, o sea, arrasado completamente y no. Entonces, eh, con el tiempo, eh, mucha gente va y, pues, sí eh, creo que se crea el 13 de noviembre una ceremonia cada año para estas personas fallecidas y, eh, pues, eh, muchos dicen que allá hay en Armero. Fenómenos paranormales y sí, en Armero. Que pues seguirán los, los espíritus de los, la, la los energía, espíritus de las personas. Sí, hay videos donde hay gente que cuando toma fotos aparecen eh, fantasmas, videos también hay. Y hay uno que ese es el que me gusta mucho, que es un hombre que toma una foto a un árbol y se ve el rostro de una viejita. O sea, como que los árboles eh, Como dicen que toman, que, ¿no? Como que toman, toman a, como se como que toman a los cuerpos. Sí, sí como que se impregnaron de la energía de estas personas fallecidas y como que sus rostros se proyectan en piedras, en los árboles, o sea, es Puede ser una paredolia también, pero bueno, aquí depende la creencia sí. y, de, sí. y depende de muchas otras cosas. Eduardo Orozco dice, un tío falleció y en menos de seis meses se fue mi abuela de tristeza de perder a su hijo, mi tío. Ay, qué fe Hoy se fue su, la mamá de su tío, bueno, más bien su abuela, teniste? la abuela se murió por porque su tío falleció. Ay, no, Beatriz Moreno nuncio dice, tenía unos vecinos no muy grandes y el señor informó en el año pasado por COVID, murió el 17 de marzo y la esposa en abril 17, un mes después. Un mes, un mes después, después, la parejita. ¿Sabes? Creo que eso le pasa a los pajaritos también, ¿no? Ay, sí. Creo que si la, pajarito, sí. la parejita, uno se muere, creo que el otro pajarito también, ¿no? Sí, así me pasó con unos pajaritos que tenía. ¿A poco? Se murió cuentas? la pajarita porque se le atoró un huevito. Ajá. Que iban a hacer un, un pollito y se le atoró el, el huevito y eh, murió. Y el pajarito murió como al, a los tres, cuatro días. ¿En serio? Uh -huh. Uy, no, o sea, uno, claro, o sea, es verdad que uno puede morir de amor. Pues sí, eso se llama, eso es lo que le da los animalitos, ¿cómo se llama eso? Pena moral. No sé cómo pena le llaman moral, en Colombia. Pena, pena moral. Pena no, moral. Sí. Tenemos una llamada telefónica. El cura, síndrome del corazón roto también. Síndrome es. del corazón roto, ¿verdad? Sí, que El... se mueren de, de, como de amor, de tristeza, tanta tristeza y tristeza. Ah, llámenos por WhatsApp, es que nos están llamando por línea telefónica, por eso no entra, llámenos por WhatsApp, perdón, es así como va a entrar la llamada. Duolo Panic dice, muchas gracias por la transmisión, Oxlack no y Andrea, es mi primer cumpleaños sin mi papá y no se siente igual, gracias por hacerme compañía con su transmisión, interesante, me gustaría donar, veré si aún se puede. Duolo Panic, un abrazo, mi hermano, y pues eh, deseamos que que superes o que de alguna forma sí. puedas vivir con esto eh, Ay, sí. la verdad uno siente temor de que algo así pase porque pues pues es un, un dolor tan fuerte tan grande que si no somos fuertes no resistimos y ese ese ¿Nos puede pasar eso que dijiste? ¿Cómo se llama? Sí, morir de pena moral, tristeza, el corazón roto. ¿Corazón síndrome, roto? Síndrome de corazón roto. Síndrome de corazón, síndrome de corazón roto. De pasar roto. a los perritos. A los perritos también. Gracias a Dolo Pani, que sí nos pudo hacer una donación de 25 pesotes Le mandamos un abrazo, mi hermano. Esperemos que esta noche te estemos acompañando y que, bueno, que el recuerdo de tu, de tu papá eh, sea con, con alegría. Porque si los extrañamos, también dicen que no pueden descansar en paz, ¿no? Ay, sí. Si uno los deja ir, los suelta. Bueno, si sí, eso debe ser doloroso, ¿no? Pero si uno los deja ir, pues descansan. Ay, sí. Yo sí. no me imagino, mi abuela falleció y fue horrible, o sea, fue un dolor muy horrible. Eh, y es más el no volver a verlos y no me imagino cómo él debe ser de, de la mamá o de alguien. Muy querido, entonces sí. Es, es bastante triste eh, estas cosas. Por ejemplo, ya estos casos que vimos en Japón, así pasaba con los fantasmas, se sí. querían despedir, querían todavía eh, hacer algo para que sus familiares supieran que desde el más allá todavía los escuchaban, los sentían, los veían. Fíjate qué raro también en el caso este de Tsunami, me voy a regresar tantitito, porque esta mujer que decía que los espíritus entraban a ella también mencionó que entraban espíritus de animales. Sí. Espíritus de animales. Qué raro, ¿no? Eh, puede ser que, que puedas inventarte algo, que no sé, cualquier cosa, pero también se dice que los animales puedan tener espíritu. Sí. ¿eh? Y fíjate qué, qué impresión. Es la primera vez que escucho. Sobre que alguien que puede ser Medium o que tiene Este cuerpo con ese Don de ser Medium Pues de que los animales También espíritus de animales Entren en su, en su Cuerpo, sí, para sí. qué entrarían los animales En su cuerpo si ellos No se quieren despedir de nadie O dejaron algo pendiente No, yo creo que más bien es como Apego a cosas aquí Ah, Apego a sus dueños sí, Exacto, sí, puede ser apego a sus dueños uh -huh. puede ser ¿Sí? mira dice Martín se dice que los animales se fueron del lugar antes del tsunami porque lo presintieron eso es otro de los fenómenos paranormales o bueno más bien de los fenómenos inexplicables porque oh, sí, qué raro. puede pasar que los animales tengan ese otro sentido que los hace volar o les hace irse antes sí. de que ocurra una tragedia, los perritos, ¿no? Los perritos, los sienten, perritos sienten eso, los gatos, todo ese, como ese, esas cosas, sí, yo creo que sí. En la Hay películas en eh, donde hablan sobre el fin del mundo, sobre tragedias así fuertes y demás, y en muchas de ellas representan cómo los animales comienzan a irse. Efectivamente, como dicen aquí en el, en el chat, las aves empiezan a, a emigrar. A emigrar. O, ¿O los animales empiezan a comportarse extraños, etcétera? ¿Por qué? ¿Cómo es que lo presienten? Si se supone que nuestro, el destino no está trazado, más bien se va formando. ¿Cómo pueden ellos sentir algo que va a ocurrir? ¿Crees que ya lo que estamos viviendo ya sea escrito? Pues no sé. En el caso de los animales no tengo ni idea. O sea, ¿quién sabe cómo, o sea, qué sentirán, no? ¿Será que...? No, no, no, no, no, no, no no lo comprendo, o sea, no, no, no sé cómo los animales puedan ya saber de algo antes de que el ser humano lo sienta, o sea... Dice "Chicano Monguía, mi gatito murió de viejito y ese día no estaba y me esperó... Ay, no. Ay, es como el, como la misma historia que contó, creo que Gabriel un día de su gato. Es que ya, mi, mi gatito me hizo lo mismo. Ah, y no me acordaba. Dice. Mi gatito murió de viejito y ese día no estaba. Y me esperó y... Mejor tú. Mi gatito murió de viejito y ese día no estaba. Y me esperó y murió en mi mano mirándome a mí con una lágrima en sus ojos. Lo... Juro, lo firmé, eso fue algo que me marcó para toda la vida. Ay, pobrecito el gatito. <coughs> no te acuerdes de eso, amor Es que no me acordaba y cuando lo leí, me. No sé cómo mm. lo recordé. <coughs> es que no puedo creer cómo son tan. tan bonitos, sí. tan agradecidos y me hizo exactamente lo mismo que, que, le, que escribió chica no hizo lo mismo eh, un gatito que tenía hablemos de otra cosa entonces hay que cerrar el programa ya <risa> perdón gente no este no no estaba esperando absolutamente nada este este shock simplemente estaba leyendo la el, el comentario, y pues me vino el flashback. Ya no me acordaba, no acordaba de, de mi gatito. Hay que, hay que seguir platicando. Y pues bueno, fue sin fue sin querer, fue inesperadamente. Pues esto que, que leí de chica, no murguía. Te entiendo mucho, mi hermano. Te entiendo mucho lo que te sucedió con el gatito. Y sí. Eh, sí Si sí pasa con los, con los animalitos también, hay mucha gente que, que toma mucho aprecio, cariño con los gatitos, con los perritos, con los patitos, con todo lo que tenemos. Y sí, sí, sí, yo, yo no quiero imaginar, este, a lo mejor por eso no es que yo, por ejemplo, no quiero tener hijos porque este, un dolor de esas magnitudes de perder un hijo o de... Ver sufrir un hijo o no poder hacer algo por un hijo. Yo creo que sí. es de los tormentos más fuertes. Y siempre he tenido miedo a, a tener un hijo y, y, y sufrir algo algo terrible. O, o hasta las las cosas más sencillas, ¿no? Que tengan hambre, que tengan frío, que tengan miedo. No sé. me, ha, me ha, Siempre he tenido miedo de tener un hijo porque... No, no me siento capaz de, de poder protegerlo. Y a la vez, este pues creo que no se deben de proteger tanto a los hijos. Es difícil, la verdad. Un, le respeto mucho a las personas que tienen hijos, que nos estén escuchando, que estén en el chat ahora. Eh, porque, pues yo no sé cómo lo hacen. ha de ser un sentimiento muy fuerte, eh, el cómo puedan tener un, un niño, dos niños, y que los cuiden los encuentran vean por ellos mm. es difícil y pues bueno los gatitos son como mis hijos entonces pues yo me volví como el este la viejita de los gatos pues yo por eso siento que mis gatos les, les tengo mucho cariño bueno Vamos a seguir, esto, estamos en, en Armero, estamos en Armero. Sí. Fíjate, sí. Ya hablamos de 18 mil muertes, de veintitantos mil muertes y muriendo de formas horribles y tranquilos. Hablan de un gatito que se murió y me pongo a llorar. <risa> <risa> no puede ser, hablan de un gatito y me pongo a llorar más que de los veintitantos mil o cuarenta mil que ya hablamos Dios de los mío, dos casos. Dios mío, de personas 30 que se mil de niños, ancianos, viejitas de todo y un gatito se muere y me, y me da tristeza. Este, sí que tantito voy a sonarme la nariz. Tantito. No, tantito regreso. Cuento la siguiente ¿Sí? historia. Sí. Bueno. Bueno, voy a contarles la siguiente historia y esto también fue en Colombia, pero fue un grupo de futbolistas eh, los cuales tenían un vuelo de Brasil a Colombia y estos eran eh, del Chapecoense no sé si ustedes eh, se enteraron de esta noticia eh, este equipo volaba en un avión que creo que esa aerolínea la cerraron porque viajaba de Brasil a Colombia y sin casi sin gasolina entonces eh, cuando ellos abordaron este avión hay una montaña que queda al llegar a medellín antes de aterrizar en el aeropuerto es una montaña un poco alta no entonces el avión no tuvo la suficiente fuerza para elevarse y fue a dar este avión contra el cerro cuando este avión dio contra el cerro eh, fallecieron unas más o menos 71 personas entre técnicos entrenadores eh, azafatas y los futbolistas. Entonces, cuando ocurrió esto, <coughs> eh, pues eso fue tremendo. Eso fue tremenda esa noticia. Entonces, eh, pues bueno, fue muy triste y todo eso. Eso fue en el 2016. Muchas personas que van a este cerro se dan cuenta de que se oyen voces, se oyen gritos. Eh, cuando fueron a rescatar a estas personas en el cerro, pues... Fue una cuestión muy trágica porque habían hasta personas colgadas de los árboles. O sea, cuando cayó y se partió el avión en dos, salieron a volar cuerpos y estos cayeron en los árboles. Entonces, eh, muchos campesinos y muchas personas dicen que, bueno, eso allá hay una cruz y hay flores y todo esto por este, este grupo, por este, este grupo de futbolistas, pero entonces hasta hoy en día dicen que se escuchan voces, gritos eh, de auxilio. Y cosas así. Entonces esa historia fue bien bastante, ¿De bastante qué? horrible. ¿De qué, ¿De qué caso? Del grupo chapecoense de futbolistas que... Ah, chapecoense, en... Eso era brasileños, ¿no? Sí, brasileños. Eso se estrenó, se estrenó, se estrellaron en, en, en Colombia, en Medellín. En Medellín. Ser, en Medellín sí. MIM, ¿verdad? Sí. Entonces sí, fue bien horrible esa historia. Oye, y por ejemplo... ¿Se dirá o se contarán historias de fantasmas en ese sitio? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? sí eso es lo que estaba diciendo, que muchos campesinos y, y personas pues que transitan, pues suben a este cerro y van y pues les ponen flores, porque hasta hoy en día les ponen flores y todo esto, eh, dicen que se oyen de noche eh, llamados de auxilio, ¿Ah, sí? eh, personas gritando, sí, o sea, se, se, oyen, se oyen cosas feitas ahí en donde se estrelló el avión, ahí en, en Medellín. Eh, ¿Por qué se estrelló el avión? Porque mm, primero eran de una aerolínea X. ¿O eh, una aerolínea de baja calidad? Para que se fueran, sí. Seguramente no tenían como los recursos, pues, los recursos suficientes como para volar. Y pues... Eh, pues... Sí, se fueron en una aerolínea X, entonces eh, cuando estos investigaron y todo esto, este avión, pues eh, resulta que la aerolínea lo que hacía era meterle a los aviones poquito, <coughs> poquita gasolina, ¿tú te imaginas? ¿En serio se quedaron sin gasolina? Entonces no les faltaba nada, es que te imaginas llegaron de, de Brasil a, a Medellín, eh, no les faltaba nada para llegar, <coughs> pero como el cerro estaba ahí atravesado antes del aeropuerto, entonces tenían era que subir esto y llegar al aeropuerto, pero la, el avión no tenía la suficiente fuerza y se estrelló contra el cielo. De ahí fueron a ganar. de ahí sobrevivió el portero, me acuerdo. Sí, una zafata. Y una zafata, bolivianos. Por, el portero quedó sin este, sin piernas, ¿verdad? Sí. Algo así, no sé, sin piernas o inválido. Y una zafata. Y una zafata, sí. Dos sobrevivientes del de, de del segmento del Chapecoense, sí. no sé en qué año fue, ahorita también me acabas de recordar eso, ¿cuándo fue del Chapecoense? Eso fue en el 2016. ¿2016? Sí. No tiene mucho entonces. Eh, Fíjense, eh, dice, aquí hay una leyenda sobre la laguna de Jambo. un tren cayó ahí hace unos 80 años cuando se rompieron los rieles, dicen que se escucha el tren sonando antes de caer, ¿en dónde es eh, mi hermano? ¿Dónde es la laguna de Jambo? Ese caso no lo sabía, no conocía esa historia. Mm. A ver si nos dice de, de dónde es, eh, donde se pues, eh, cayó un tren, se rompieron los rieles, dice Fijin. Aerolínea boliviana, sí, era una aerolínea boliviana. Ah, sí, y, la sí. aerolínea. Sí, era una aerolínea <coughs> que se llama Lamia X, eso era X, y eh, esos aviones, pues no eran como muy. Eh, confiables y claro, pues se hicieron uh -huh. ahí como, como sus cosas extrañas, no lo abastecieron de la suficiente gasolina para llegar y pues mataron a todo el mundo. Se murieron los los jugadores, qué tragedia esa que vivió el fútbol. Pero es que no quedó ningún ni un solo jugador, o sea, lastimosamente. El todo portero, se... nada más. Sí, sí, sí. El sí. portero. Y, y, y creo que eso era para ir a jugar algo, ¿cómo era? No me acuerdo. A ver, alguien que nos recuerde aquí iban a ir a jugar, es que habían sido campeones, me parece. No, no, no. En Brasil. Y ah, sí, eso. iban a jugar ahora con, con otros campeones, creo. No sé ¿Sí? si era algo así como Copa eh, América, a lo mejor. Ahorita hay muchos futboleros aquí que nos pueden decir. Sí. Y entonces, como pues fallecieron, les dieron a ellos en homenaje, pues, la Copa esa. ¿no? Y pues. Creo que el gobierno colombiano les dio, eh, pues, el, sí, el iban, envío de los cuerpos. Eso fue rapidísimo, o sea, no demoraron. Le nada. enviaron los cuerpos ahora sí. Uy, sí. Uy. Eh, Biso dice que van a jugar la final de la Libertadores. Eso, wow, eso, eso, eso, Uy, no, sí, fue muy triste esa... La final de la Libertadores, iban a jugar. Sí. Qué cosa. Dice aquí alguien que tomaron, dice, yo escuché que tomaron otra vez esa aerolínea porque les dio suerte, dice Alan Díaz. Sí, sí, sí, sí, sí, Uy. Pero cuando hicieron las investigaciones, ya esa aerolínea tenía bueno, algunas quejas, tenía algunas quejas de, de cosas así como, como raritas, pero sí, fue así, sí. sí. Dice Andrew, la final de la Copa Sudamericana contra Nacional de Medellín, iban a jugar ahí en Medellín. Sí, sí. O sea, ya habían llegado a Medellín. Sí, sí, ya es que no les faltaba <coughs> nada para llegar. Y... Yo recuerdo que el avión desapareció y fue que un poblador, un niño, ¿verdad? Un niño, un niño. Un niño que se llamaba Ángel. Un niño que se llamaba uh -huh. Ángel, ¿verdad? Sí, por él encontraron pues a estos... Y es que fue de noche, creo. Uh -huh. que, que por eso es que no los encontraban. Creo que fue de noche que eh, tuvieron este accidente y, y fue el niño que... Con... El niño conocía el cerro. Pero él, el niño... ¿Sabes la historia más, o sea, más de profundidad? Sí. ¿Sabes si el niño... ¿Los encontró al otro día o, o, o, o vio en la noche y se fue al cerro o cómo fue eso? Eh, el niño y el papá eran creo que unos campesinos muy humildes y ellos sabían el camino muy bien, eh, lo conocían muy bien el cerro. Uh -huh. Entonces, eh, supieron que este avión se había estrellado, pero obviamente estas eh, cuestiones de pues, los rescatistas y todo esto no tenían ni idea cómo llegar allá, o sea, no sabían por dónde ir, por dónde subir, o cómo o sea, bajarlos de allá, no, no sabían nada. Entonces, creo que eh, en esas, ellos se dieron cuenta de que el avión se había estrellado y eh, en ese en, <coughs> creo que los niños, Ajá. Y el, el papá, creo que fue más el niño, porque nombran más el niño, eh, fue el que le dijo a los rescatistas que lo siguieran ah, okay. para, para llevarlos más rápido a donde ellos habían caído. Ok. ¿Mm? Aquí Sergio dice que eh, de 77 personas sobrevivieron seis, que yo recuerde, eh, sobrevivieron dos, ¿no? Creo que fueron seis, no. Seis, sí. no. No, yo, yo no me acuerdo tantos. de la zafata y del portero. No fueron tantos, sí. Sí, no fueron tantos. Dice Andro, me acuerdo de esa noche porque yo estaba pendiente de esa final, ya que obviamente quería que Nacional perdiera, dice Andro. <risa> le, le iba al chapecoense brasileiro. Muy bien, aquí alguien nos comentó también que si íbamos a hablar sobre tragedias acuáticas o submarinas, hablando de, pues, de barcos, yo creo que se hunden. No vimos... Eh, eh, no Casi no encontramos, casi no encontramos de, información de barcos, pero... Porque estamos hablando de fantasmas Ajá. en los lugares de las tragedias. Exactamente. ¿no? Porque... Estamos hablando de los fantasmas en los lugares de la tragedia. Entonces, por ejemplo, en el caso del Titanic, ¿eh? en este sitio, por ejemplo, los espíritus, o bueno, las personas se murieron ahogadas. ¿Sus espíritus qué quedan? Qué, ¿Quedan ahí ¿eh? atrapadas en el barco hundido? Oye, sí, no me he puesto a o qué eso? hacen, ¿no? porque ¿Qué hacen? ¿Mm. Vuelan vuelan hacia tierra, andan merodeando en el mar, en las profundidades del mar, ¿hay fantasmas en el mar? Eso, no sé, fíjate que es nadie... Extraño, ¿no? Ahí sí, sí yo no sabría qué decir, porque sí, no no tengo idea, o sea, ¿ahí con Sí, con los de estos barcos. ¿Mm? Sí, hay, hay barcos fantasmas, sí, pero... Hablamos de fantasmas en los lugares de las tragedias. Pues yo creo que, pues, eh, si el Titanic se hundió, yo creo que andan ahí. Pues a lo mejor no sabemos si nadie habla sobre eso, porque, claro, mm. nadie está ahí en, en la estructura del barco. No. Para, como para ver si hay mm. algún fenómeno paranormal, Sí, no, no por, por la profundidad de, del barco no creo que, pues, tenga la posibilidad alguien de ir allá a mirar si se aparece algún fantasma o algo, entonces, pues, no. Pero, no, pero yo creo que sí se quedan ahí dice Dark eh, si sí hay fantasmas ok, si se quedan ahí sería terrible porque de por sí es muy feo saber que un espíritu se quede en una casa, se quede en una calle, se quede en un lugar donde hubo una devastación como en Armero ahora que el espíritu se quede abajo en las profundidades del mar, ahí en la oscuridad no manches, o sea, y para la eternidad si pues es un fantasma, pues ya que le va a importar, ¿no se va a ahogar? No, pero si estamos hablando de que no, la conciencia traspasa la, la vida, <risas> la muerte, eh, eh, los sentimientos también, ¿no crees que estén ahí como fantasmas, o sea, ya sin cuerpo, pero te sigan teniendo miedo, a, a lo mejor, quizá frío no, pero miedo? Mm. ¿Estar ahí solos, mm. en la oscuridad? Mm, pues... Mm. No sé. No, o sea, o sea no, ¿no te das cuenta que esos fantasmas están sufriendo y que a ti no te importan? Pues que sí. tú no, no haces una expedición y vas a, a salvarlos, a decirles, están muertos, ya váyanse. ¿Quién, quién hace eso? Nadie. Ahí los dejan. No, allá abajo, no ¿quién va? Nadie, pues no. Allá se quedan y, pues, eh... y además que la muerte de ahogado no creo que sea muy bonita, entonces. No manches, o sea, ¡Qué horrible! Morirse ahogado Uy, no. y todavía que el cuerpo quede en las profundidades y que el espíritu quede ahí, eso sería como una... como el infierno, estar en un lugar terrible de miedo, sí. de frío, de oscuridad para la eternidad. Sí, pero pues... Hasta que explota, hasta que venga un meteorito y explote el planeta en miles de pedazos y a lo mejor que ahí anda... Flotando todos los espíritus por el cosmos. Dice, uh -huh. <risa> no pero... en los edificios de Tlatelolco, con los temblores y las matanzas prehispánica y la del 68, dicen que hay mucha actividad en los edificios de Tlatelolco. Oye, sí, esa historia se Ahí, es que en el 68, pues hubo una matanza de estudiantes. Sí. Eh, Yesenia Núñez dice, qué bueno qué interesante tema, Yesenia, claro, ustedes también aportan muchísimo para hacernos tantas preguntas uh -huh. sobrenaturales. Eh, bueno, cuéntese la historia. Ah, bueno, hubo ahí una matanza de estudiantes y en los edificios de Tlatelolco muchas personas se, se metían a refugiarse en esos edificios y los policías bueno, o los militares entraron a esos edificios y asesinaron a todos los que encontraban, entonces pues él dice que todavía hay cosas paranormales seguramente fantasmas en ese sitio y aparte de que en Olco, pues no solamente eh, pasó eso en el 68 sino que anteriormente en la época prehispánica también hubo una matanza de indígenas aquí yo sí he escuchado algunas historias pocas, muy pocas sobre apariciones fantasmales de indígenas, de prehispánicos, tanto coloniales como prehispánicos, ¿no? Hablando de españoles y hablando de, de mexicas, en este caso aztecas, en el centro de México, en, en la Ciudad de México, pero nada más, no he escuchado de la aparición de otros, de otros eh, autóctonos, de algunas otras tribus, de algunas otras... Eh, otras personas de aquellas épocas, no se sabe por qué, no pasan ese tiempo, porque no hay tantos fantasmas de esas épocas prehispánicas. Sí, en Colombia tampoco he oído así como... Que haya de... ¿Cómo, cómo se le puede decir a los de Colombia? Mm. Porque eran también de culturas, ¿no? Sí, los quimbaya. Valle, por los quien vaya por ejemplo. quien sí. Son los de los... Pero no, eso yo no escucho historias así de esa Exacto. Época, no. ¿Por qué lo, de, de, esos la época de la época de la colonia sí he escuchado, allá hay un en Bogotá, hay un lugar que se llama La Candelaria, y de la época de la colonia sí hay historias de fantasmas, pero la mayoría son de monjas, monjes españoles muertos. Exacto. Todo eso. Exacto, aquí es lo mismo en México. Monjas, monjes españoles... Es decir, como puros personajes europeos o de la conquista de la colonia, uh -huh. pero pues nada como guerreros azteca, no, no. Eh, guerreros Tampoco chichimecas, guerreros mayas, etcétera Como que no, no ¿verdad? En bueno, lugares así donde hay eh, eh, pues eh, figuras prehispánicas y todo esto, no, nunca he escuchado que se aparece un... un una persona de estas, ¿no? O sea, ¿no? Sí, claro. Nunca he escuchado, uy, se me apareció un fantasma y un muisca. <risa> no, no, un no, antiguo. No, no, no. Un antiguo, ¿no? Dice John, ¿qué pasa si una persona muere en una expedición a Marte? eso también es buena pregunta. Me alegra mucho que, que ustedes piensen muchas cosas porque, pues, sí, hay que hacernos esas preguntas. ¿Qué pasa si una persona muere en una expedición a Marte? ¿Dónde se queda su espíritu? Eso estaba leyendo ahorita porque alguien dijo que si sí, sí, por ejemplo estos que, que van en, en estos cohetes y explotan y allá ah, okay. ¿dónde, dónde queda su ah sí, claro, ¿no? Porque el Challenger explotó, por ejemplo. ¿Sí? Y no sé si a algunos otros no me sé el nombre de los otros, pero el Challenger explotó. Y estos astronautas, ¿dónde quedan? En el en, ¿En el aire? aire. En el espacio, no. O sea, en el aire flotando en el, o en el en el espacio, sí. ¿Su ¿Será, que sus, queda ¿Será que sus espíritus.? No, no, no, no puede ser eso. Porque iba a decir que esta gente muere y sus espíritus eh, van con la familia, no. Es que. Mmm. Es que para que queden volando ahí, pues no. Es que hay unos. Los es que muy mal, hay que in, diferenciar, in, in, no, in creo, in que los fantasmas. Hay fantasmas errantes que andan por todos lados. Hay fantasmas que están en un solo lugar hay fantasmas que se aparecen alguna vez nada más como para anunciar algo en un sueño o dan algún mensaje y se van es decir la aparición de fantasmas son diferentes no todas son iguales hoy estamos hablando de los fantasmas que se quedan en el lugar Muy donde bien. sucedió una tragedia en el challenger por ejemplo entonces pues tendría que haberse quedado en el aire o si ya salieron de la atmósfera pues ya en lo que es el espacio, y en ese mismo espacio, en ese mismo lado. Si pensamos que el cosmos o el universo es como una libreta de cuadro chico, entonces en, ese, en uno de esos cuadros estará solamente ese fantasma, ¿no? Uh -huh. Solamente en ese cuadro, en ese cuadrito, en esa cuadrícula, en ese cuadrito es donde se quedó el fantasma y de ahí no pasa para ningún otro lado. Entonces, pues, qué gacho, ¿no? Se muere y se quedan ya ni siquiera en el planeta, se quedan en el espacio. Por el ejemplo, espacio. La, perrita laica, la perrita laica, la perrita laica que mandaron al espacio y que murió, pues su su fantasma anda divagando, en, en, dando vueltas a la al planeta Tierra, eh, orbitando, está orbitando. Pues no, no, no creo, no creo que se queden ahí ¿No crees volando? que se queden? No, yo creo que unos... O sea, puede, el espíritu puede volar. Se con su familia, <coughs> no, no sé, o sea, porque quedarse uno volando ahí en el espacio, no, no creo. Dice Beatriz Moreno, anuncio, en un municipio de Monterrey atropellaron a un señor adulto que ahí falleció y vi un video de un locutor que llegando a ese lugar pone la estación de radio y se escucha la ambulancia creo que sí vi ese video sí vi ese video no recuerdo muy bien cómo es la historia pero sí, parece que la radio comienza a cambiar se cambia, o se escucha que entra otra señal y se escucha algo que tiene que ver con la muerte de este señor precisamente en el lugar donde falleció yo tengo otra historia que me acabaste de acordar y es, ¿te acuerdas un día que yo te pasé una historia sobre unos, estos locutores de radio que tenían un programa que en Colombia se llamaba La Mega? ¿Se la llamaba Ma qué? La Mega. Ah, La Mega, ok. ¿Te acuerdas que ellos contaron la historia de una niña que había fallecido, se, había, se habían quemado en una casa y la abuelita y la niña fallecieron? Pero la niña eh, quedó viva, o sea, o sea, viva no, sino viva en su espíritu, o sea, quedó divagando su espíritu por ahí, y hasta que ellos un día estaban hablando por la radio, su voz se interpuso ahí en la, en la comunicación, ahí ellos hablando, y sonaba la niña que extrañaba a la abuelita, ¿te imaginas? Uh -huh. O sea, la abuelita ya había muerto pero la niña en su espíritu llamaba a la abuelita y fue cuando ellos eh, o sea los dos estaban muertos la niña y la abuelita estaban muertos la niña y la abuelita se habían quemado en un incendio no manches. y resulta que eh, la niña yo creo que pasó, pasó tiempo no no me acuerdo muy bien de esa historia pero sí creo que pasó mucho tiempo y la niña se comunicó a través de, de, pues, de la radio o sea se, se interpuso su, su voz Pedía auxilio, que por favor, que su abuelita, que no sé qué, y ellos eh, ya oían y que se le movían cosas ahí a ellos dentro del estudio de, de esto, de, de la profesora, <coughs> se les movían cosas, les hablaban y todo, pero no sabían que era la niña, cuando supieron que era la niña, entonces eh, ya muchas veces los habían asustado y todo eso, y fue cuando llamaron a una medium para que despidiera a la niña, o sea, para que los dejara tranquilos y la niña se fuera. Mira, eso me da miedo, no por el fantasma de la niña, me da miedo el saber que si los, las dos mujeres, la niña y la abuelita, murieron, pues uno pensaría en el otro lado, del otro lado de la muerte, de forma espiritual, se van a encontrar, pero al no. parecer no se encuentran, no. no saben ni dónde están. No, no, no. no. No saben ni siquiera que sí. están muertas uno, una de la otra, sí. no se reencuentran, entonces eso es angustia, entonces la muerte no es paz, ¿eh? No. Si la, la niña... muerte no es paz, entonces yo, estamos malditos. Yo creo que en el incendio, en ese momento del incendio, la abuelita estaba buscando a la niña uh -huh. y la niña no encontró a la abuelita entre todas las llamas y yo creo que se, quedó, se separaron, ¿no? Uh -huh. Y eh, quedaron así, o sea, sus, sus, sus espíritus quedaron así separados. Entonces la abuelita se fue, pero la niña sí se quedó como, como aquí y buscando a su abuelita y a su abuelita y que mi abuelita y, y dejaba pues sonidos así con su voz. Eso está en YouTube, el, el, el, el audio de la niña. Pues yo espero que mejor sea falso ese caso porque me da angustia pensar que siguen sufriendo y pensando en lo físico y en la vida terrenal, cuando ya están en otro plano existencial. Aquí Gerardo dice, esto de los humanos muertos que se pasen al mundo espiritual no pasa. Hebreos 9.27 declara, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero las almas quedan por ahí divagando, si, no, si muere la persona, trágicamente, ¿no? Yo sí creo. Que Ahí sí. dice, mira, Hebreos dice que, establecido que el hombre, los hombres mueran solo una vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí, sí todos sí, mueren una vez. Sí, y después de esto el eso juicio. Sí. Pero no está hablando de en medio de dónde están esperando el juicio, porque según Exacto. la Biblia, tampoco el juicio es luego, luego que te mueres. El juicio tiene un tiempo a lo Exacto. que yo, a lo que escriben en la Biblia, ¿no? Exacto. Entonces, sí. La carne, el cuerpo, lo físico deja de funcionar, pero la onda vital, <ríe> la onda vital sigue estando, Exacto. el espíritu, y, y qué demonios, porque parece que no se encuentran en el más allá, yo no recuerdo que haya escuchado alguna historia de que a lo mejor vengan los familiares muertos, por ejemplo en la película de Coco, que él encuentra... Eh, encuentra a toda la familia reunida muertos reunidos los espíritus mm. Y yo no he escuchado que se aparezcan fantasmas en, en familia o que lleguen a visitar no. a alguien en familia es, es decir en el otro lado no estamos juntos, estamos solos solos penando y nos quedamos en el mismo lugar o sea estamos condenados es el espíritu, estamos malditos para toda la eternidad en un, en un lugar sin fin ni principio, para siempre. creo que tal, ¿quién en el otro? Lado. <ríe> y ya estoy. Ya estás pantón. muy trascendental. Dios mío, es que muerto, si, muerto da miedo, o sea, morirse da miedo. Ahora saber que quedarás divagando con esos sentimientos para toda la existencia por siempre de los siglos, de los Creo infinitos. Qué tal, que el, ¿Qué tal que en el otro lado no tengamos memoria y ya no sirve si, ay, si no, tú mueres pues, con tu esposa, entonces... Que en sí tenemos memoria creer. porque la, la niña estaba buscando a su abuelita. Pero la abuelita sí se había ido, la que no se había ido de la niña. ¿Qué tal que sí tenga una memoria estando el espíritu aquí en la Tierra? O sea, no te entendí. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, la, la abuelita, ¿qué tal que se haya ido, bueno, para el cielo? Pongámoslo así. Sí. Que la abuelita se fue. Pero... La niña, obviamente la niña es, que quedó como a la espera de, de encontrar a su abuelita en el, en el incendio que quedó ahí aquí atrapada, ¿no? Entonces sí ya se acordaba de su abuelita. O sea, su memoria se quedó aquí. ¿Qué tal? Sí, ves lo que estoy diciendo. Para toda la vida del universo del infinito por siempre, de los siglos, de los siglos. Y esa, y esa, esa psicofonía de la niña eh, la pueden encontrar en YouTube, que es muy buena, es la historia de estas, de estas personas que ah Leo Ah, Leo, Leo me está mandando el audio de la niña. A ver, vamos a escuchar el audio. Leo nos lo está mandando oh, desde gracias, Colombia. Gracias, gracias. Moisés Gómez dice, recordemos que nuestros cuerpos son máquinas de carne y hueso. Cuando morimos somos despojados de esa máquina, por lo que el universo ya no se percibe de la misma manera, por eso es fácil perderse, dice Moisés Gómez. Oscar nos mandó cinco dólares, gracias a toda la gente que nos apoya con las donaciones, espero por favor que haya más, Oscar ha apoyado esta noche toda la transmisión, dice todo es culpa de Eva, le agradezco inmensamente a Oscar, le mandamos un abrazote por esos cinco dólares que nos está apoyando, y pues bueno, esta noche eh, Oscar nos ha apoyado, espero que otras personas se animen a apoyarnos y nosotros nos dedicamos a documentarnos, eh, a platicar y a estar con ustedes cada noche hablando y descubriendo lo desconocido. Estamos en Relatos Oscuros y Leo, nuestro, nuestro corresponsal en Colombia, nos está mandando el audio de esa niña. Vamos a ver. Gracias, gracias. Sí, es muy bueno sí, para que tenemos. lo oigan. A ver, aquí está en esto. Eh, aquí no está pero me lo voy a mandar yo de mi teléfono a mi otro teléfono. ¿Puedes mandar saludos mientras? mientras sí, vamos. yo quería mandar saludos a Rebeca Hernández, a Fer, que siempre me saluda. a ah, ah, ya lo saludé, a José. Ah, por aquí, ¿quién más anda? A ah, Maru. A ah, Lucifer. Por aquí está Lucifer. Ok, ya me mandé este. Ah, ¿Está ah, Lucifer pues, por aquí? No manches. Sí. ¿En serio? Lucifer, Lucifer nos acompaña hoy. No ¿sí? manches. Sí. Opus, Dominus, Pandos. Que, que, que nos cuente qué hace con las lim, almas y. Seculín, no. Secolón. <risa> <am>. Diaclón, Diaclín. <risa> Clinitwold. Él tiene todas las respuestas. ¿Quién? El, el, el, Lucifer. Lucifer, tranquila, <risa> ya, ya aquí Andrea se está destapando como hija del del maligno, no, uy, hija no. de Lucifer, no, para nada, no, aquí dice que él tiene todas las respuestas, no, es que ahí está respondiendo cada vez que nosotros preguntamos algo él contesta, uy, no uy, estoy diciendo que, uy. que... Uy. mira, para llamar a Lucifer, si ¿sí ves, ay, qué pasó, se escucharon ruidos de como patas de cabra caminando por arriba, no, como si estuviera temblando. Sí, como estuviera temblando, sí, como si estuviera temblando, verdad, que... uy, no, uy, Oh, no. es. que, que Lucy es, quiere llamar aquí tenemos el audio original de aquí está el desconectado tenemos aquí el video, lo vamos a pasar en vivo aquí está el desconectado que es nuestro compañero Leo desde, aquí vamos a compartir pantalla no soy hija del maligno no digas eso <risa> luego vamos a, a... A decir algunas palabras para llamar al maligno, te parece? Ay, no. Sí. No, no, no. Sí, él tiene todas las, las respuestas, dices, ¿no? Es pues que ahí va a llamar. Vamos. Bueno, a... Que nos llame, no que no, no que los otros lo llamemos. Vamos a escuchar. <ríe> suena raro, Me da miedo. ¿Aló, la amiga? Hola, ¿Mi abuelita. ¿Cómo? Abuelita, ¿estás? Abuelita, ¿Qué es eso? ¿Dónde has visto que con sus llamadas locas a esta hora? ¿Quién habla? ¡Abelita! ¡Abelita! No. ¡Abelita! ¡Aló! ¡Maldita sea! No me voy a bajar a su charla. ¡Aló! ¿Ya? ¡Abelita! Este. ¿Cómo estás? Mamita, mamita, mamita! Quiero mí, eso fue lo que ocurrió esa es la llamada original cogimos todo ese texto de la niña y lo pusimos al revés ustedes pueden hacerlo en su casa si, si, que, si se atreven a hacerlo eso pone, ahí se repite voy ponerlo al revés Ahí meto yo la, la cuchara de la mano, lo que estamos oyendo obviamente es una grabación. Uh -huh. eh, me dio a mí, nosotros grabamos siempre el programa. Cuando yo oí esa llamada de esa voz, de, diciendo como abuelita, y una voz muy chillona, que hasta yo le mamo gallo, diciendo, es "Ey, no me vas a lo asustar. igualó. Pero continúa como con el lo llanto, lo como con el lo llanto, lo sufrimiento. Que no sé, no sé la verdad. Ahorita que a mí me preguntaba a mí qué me motivó a pararme al computador y decir pongámoslo al revés. Exacto, porque nosotros grabamos, en este momento, puedo la y hay una, ahorita Anderson hablaba precisamente el programa de la Audition, uh -huh. hay una opción que usted para y sombrea el pedazo que quiere oír al revés. Entonces se va a venir como... cosas así, o sea, no, sin sentido. Todo este pedazo de abuelita, ayúdame, que es lo que la niña dice, eso es lo que vamos a oír en este momento, cómo se oyó al revés. Y ahí también ya ahorita vamos a la explicación, eso es lo que se oye. Oigamos, Entonces, sí, la que gracia. Llaman, que acaban de oír al revés. En sus diez primeros segundos dice, abuelita, eh, no, perdón, dice, yo me morí. Algunos oyentes dicen, auxilio, me morí. Quiero que lo digamos entre todos a ver si es verdad que dice auxilio, me morí. Es en vivo el especial sobre el fantasma de la mega. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Efectivamente. Ay, ¿tienen? usted lo oyen es como un ay Dios mío me morí más o menos y se oye el efecto del, del, del efecto de reverse que es el de devolver el de, uh, uh, uh, se oye así y efectivo de, de un abuelita ayúdame al voltearlo se... ahí está ese es el fantasma que estaba hablando lo pueden escuchar todo eh, es muy, inter, muy interesante bueno si da miedo a mí me dio miedo cuando lo escuché porque sí y fue cuando ellos, creo que la historia va así, que ellos llamaron a una medium para saber qué había pasado con esa niña, a ver si se podía comunicar y qué había sucedido, que por, por qué llamaba a su abuelita, y ahí bla, bla, bla, toda la historia. Ahí tenemos... Creo que esta medium le ayudó a que la niña se pudiera ir. O sea, en este caso lo, lo siguieron de cerca. Sí, claro, ellos, es que ellos, ellos eran unos eh, sí, locutores de, de esta emisora que se llamaba La Mega en Colombia, y ellos hablaban de, de historias, de miedo y todo esto, y en un momento, eso no estaba arreglado, en un momento estaban ellos hablando, creo que con alguien en, en la emisora, y se interpuso la voz de la niña ahí. Y está extraño porque tampoco la, la niña tenía voz, no tenía acento colombiano. Ay, pero ¿cómo va a ser eso de un, un, un, un fantasma? Si hubiera sido una, una, una niña <risas> fantasma de Medellín, ¿cómo podría haber dicho? No sé, no sé. Ah, ¿Y si le dicen abuelita allá en Colombia a sí, las abuelita. abuelitas? Sí, abuelita. Aquí se les dice abuelita, allá abuelita. Abuelita. Bueno, ese es el, el caso, lo pueden abuelita. ver. <risas> en, en el canal, ahorita lo estamos poniendo, aquí está el canal, que es el desconectado, ahí está todo el caso de esta niña. Y alcanzo a ir eso, como el Dios mío, me morí. No eh, estaba pidiendo que Margarita, repitiéramos Margarita, esto. Margarita, esto. Margarita, es, sí, fue algo que, que es, ocurrió eh, acá en el eh, cartel de amega que fue unos tres más, años, más o mucho, menos. más o menos. Estábamos haciendo el programa común y corriente. Un día entra una llamada de esa niña diciendo, abuelita, ayúdame. Al segundo día vuelve y entra la misma llamada hasta que nos da por ya molestar el audio y nos enteramos que es una niña pidiendo ayuda. Ya después con la ayuda de Edwin Robles, todo limpiando la psicofonía, en esa época también en el Campo se logró conocer más de la niña, expertos, que, había, que era una niña que murió quemada aquí en este barrio precisamente, y le solicitaba ayuda como a la abuelita. Creo que incluso, Daniel, si recuerdas bien, cuando comenzó precisamente ese programa, había otro parapsicólogo al que le habían colocado, ese fue por vía telefónica, y le habían colocado que definiera precisamente... Precisamente que explicara eh, si él percibía algo de esta de esta niña y él llegó muy a la conclusión que yo había tenido con un programa especial que utilicé para, para poder eh, eh, verificar si la voz que, que se estaba comunicando era una voz. Eh. Pues ahí está el caso de eh, esta niña eh, que se escuchó en el cartel de la mega. Sí, da miedito. Amiguita. Aquí alguien nos mandó, Oliver Francisco nos manda un mensaje, dice, hace como dos o tres años iba con mi prima, creo que al seguro, allá en la ciudad de Juárez, íbamos caminando y cuando oímos que a alguien se le dificultaba para respirar y cuando vimos una persona entre 65 y 70 años estaba tirado en el suelo de la cochera y de repente la niña salió corriendo a ver su abuelita, la niña y el señor estaban solos, y el señor creo que iba a salir en el coche y me dio tristeza porque la niña de la llamada me recordó a ella porque gritó un llanto desesperante. Ay, Uy. O sea que la abuelita estaba pasando pues por una situación de peligro, se estaba asfixiando, o sea, le faltaba el aire y la niña pues eh, le gritaba a abuelita como lo Uy. escuchamos aquí en la transmisión del cártel de la mega, ¿verdad? Sí, ay ah, qué feo. Pero bueno, me hiciste acordar de esa historia y entonces ahí se las cuento. Eh, Tengo otra muy chévere. ¿Tienes otra historia? Sí, pues, pero cuenta tú otra. Es, no, no, íbamos a, a platicar, estábamos platicando sobre lo de Armero y vamos a pasar a otra tragedia, pasamos por la del Titanic, que bueno, desconocemos, el único de hecho que ha ido a investigar el Titanic es el señor Carlos Trejo, él lo ha dicho en muchas entrevistas, que él ha ido a investigar el Titanic en las profundidades entonces pues él yo creo que sería el mejor candidato para que nos diga si pudo captar fantasmas si vivió experiencias paranormales dentro del Titanic allá en las profundidades del mar y es la única persona que, sí, que, que nos es, cuente si hay fantasmas sí. que yo supe Le que han hablado. Fue, ¿eh? sí, es el único en el mundo que yo sé que ha ido a investigar el Titanic ya hundido así que pues esperemos lo tengamos por acá de pronto y nos pueda hablar de los fantasmas que habitan en el barco, en el Titanic, sí. allá en las profundidades. Y vamos a pasar a otra de las tragedias que fueron muy eh, importantes, muy trágicas, una tragedia muy trágica, tragiquosa, eh, donde hubo también muchos muertos. Eh, ¿Tú qué ibas a hablar? Yo iba a hablar sobre las Torres Gemelas. Habla, sí, es. Sobre este suceso que pasó el 11 de septiembre del 2001, eh, cuando eran las 8 de la mañana, 8 con 15 de la mañana, me parece, fue que comenzó esta terrible tragedia donde se habla de un ataque... Eh, ¿Cómo se dice? Un ataque... Terrorista. terrorista. Uh -huh. Pero... Pues también hablar de Torres Gemelas es hablar de otro de los temas eh, muy sonados que es la de la conspiración, que en lo personal yo la creo completa, porque ahí hay evidencias de que Ay, abuelita, mamá, mamá, sí, mamá, sí, abuelita, dice, no, dice mamá, abuelita, dice. ¡Mamá! Ok, ya se dejó de escuchar eso, que de pronto sucedió. Eh, estábamos con que, yo creo que, que fue un autoatentado, pero de que murieron muchas, muchas personas. Ahora le vamos a preguntar a Alexa. Alexa, ¿cuántas personas murieron en los atentados de las Torres Gemelas? De acuerdo con Wikipedia... Durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, 2,996 personas perdieron la vida. 2,900, o sea, casi 3,000 personas, casi 3,000 personas en las Torres Gemelas. Eh, fue un hecho sin precedentes, espectacular, increíble, aterrador y bueno. Ay, sí. Las personas que murieron, por ejemplo, en ese avionazo que que sí se impactó en la torre, ¿dónde quedarán? ¿En la zona cero? ¿Todas esas personas que murieron al derrumbarse sí. el, las dos torres gemelas están en la zona ahora llamada zona cero? Yo no sé, quizá porque no hablo inglés y quizá porque no haya investigado en inglés sobre casos de fantasmas en la zona cero, pero imagínense alrededor de dos mil y tantas personas que murieron ese día. En ese lugar, y que no haya casos de fantasmas en la zona, me parece interesante. ¿Existen o no existen los fantasmas? ¿Se quedan o no se quedan? ¿O es que quizás sí hayan pasado, pero yo no los conozca? No he conocido ningún caso de fantasmas de los muertos de las Torres Gemelas. ¿Tú conoces algún caso de esos? Mm, pues sé de una llamada que alguien esperaba... Eh... Sé sí, que la familiar eh, esperaba una llamada de una persona que estaba en las Torres Gemelas. Lo único que sé es que cuando las Torres Gemelas ya habían caído, esta persona recibió la llamada desde el celular de la persona que ya había fallecido. Ah. Pero eh, ella decía, aló, aló, pero no, nadie le contestaba. Pero hablaba del celular. Sí, que la, tenía. Le entró persona. la llamada de una de las personas que habían ya fallecido, o sea, ya había fallecido, ya las torres habían caído cuando recibió la llamada de un, de, de este celular. Yo imagino que fue para despedirse, me imagino a esta persona, sí. pero no le contestaron, o sea, no le dijeron nada. Simplemente entró la llamada y la persona ahí, pero no. Hay unas llamadas estremecedoras del 11 de septiembre de personas que se comunicaron con sus familiares para despedirse, literalmente despe despedirse porque sabían que sí, estaban en un el avión, ¿no? momento complicado. Eh, en la torre y del avión también, los que estaban secuestrados en el avión hicieron algunas llamadas, eh, tanto una zafata me parece como alguien de, de las personas que iban del avión, como de los que estaban en los edificios y se comunicaron desde la torre 1, de donde se impacta sí. primero el, el primer avión y tanto como de la Torre 2, que estaban viendo lo que sucedía en Torre 1 y ya se comunicaban con las personas, con sus familiares, y después no terminaron por salir porque eh, los bomberos eh, tenían una, un, como una forma de que todos salieran, un protocolo para que todos salieran de la Torre 2. Entonces, el protocolo, pues, era tardado, un, un edificio de esas dimensiones con tantos miles de personas, desalojarlo, pues claro que era muy difícil, así que igualmente todos los que estaban esperando desalojar la Torre 2, de pronto les, les llegó el, el segundo avión y se impactó también, y bueno, ahí es donde las torres también se, se destruyen en su propio, eh, ¿cómo se le llama? En su propio centro, eh, en mis, epicentro, en su misma estructura se cae, no es no es un edificio que cae a los costados, ni mucho menos, se ve completamente que estas son, es, son explosiones ya uh -huh. eh, manipuladas, controladas, y qué curioso, caen las, las torres, y caen un, varios edificios alrededor que no tienen impactos de nada, y que caen también como siendo demolidos, uh -huh. el edificio 7 es el que se puede ver en uno de los videos, donde las torres ya están caídas y después se cae el edificio 7, como por arte de magia, y también de, en su centro se, se destruye, entonces ahí es donde comienza también la conspiración de que esto fue un autoatentado, auto auto atentado. y bueno, murieron miles de personas en ese sitio, me interesaría si alguien es de Estados Unidos, que sepa si hay algún reportaje, que sepa si ha escuchado alguna historia, algún caso de un fantasma, en el epicentro, en la zona cero, eh, donde se encontraban las Torres Gemelas, pero como dice Andrea, por ejemplo, este caso de que entró una llamada del teléfono de alguien que murió en las sí. Torres Gemelas, sí parece como una forma de querer comunicarse, sí, ¿no? ¿no? Como despedida, sí, sí, yo creo que sí hay, yo creo que sí hay. Eh, pero como hay una ciudad y hay mucho movimiento, yo creo que la gente pues no escucha nada, o sea, obviamente hay mucho ruido y todo eso, entonces ahí no, porque por ejemplo en Armero, pues sí, la gente ya sabe que murió mucha gente ahí y van a investigar y pues se pueden, eh, con esos aparatos de investigación para eh, esto encontrar psicofonías y todo eso, pues sí, se puede, pero en una ciudad tan grande y todo esto, yo creo que pues no, no, es, no creo que sea como tan fácil encontrar de estas cosas, ¿no? De fantasmas o psicofonías. Pues es raro, o... es raro porque ahí murió muchas personas en, ¿Sí? en un cuadrante. Pero de que sí debe haber? sí, yo creo que sí. Pues eso, me gustaría saber una historia de esas. Tú sabes una, la primera que escucho yo. Y recordamos también que ¿Sí? los que estaban en el quinto piso, no sé si de la primera torre o de la segunda, son los que sobreviven, los que estaban en el quinto piso, eh, Después, o sea, cuando, se cuando se chocan los, los aviones, los de abajo alcanzaron a salir. Bueno, y los no que hizo. los que estaban abajo salieron, salieron, pero los que bajaban, los que iban bajando y cuando el edificio se comprime, se hace sándwich, eh, terminan sobreviviendo los del piso 5. Los que iban bajando y quedaron en el quinto piso son los que sobrevivieron, sí. ¿no? imagínate... Es increíble eh, esas historias del, mm. del 11 de septiembre eh, de muchas partes, ¿no? Desde los que secuestraron los aviones, los que iban en, en los aviones, los que llamaron por teléfono y los que se aventaron, que es una de las cosas más horripilantes que vimos en esa tragedia. Hace rato estábamos recordando y viendo un video, se aventaron más de 100 personas, ¿no? ¿Se lanzaban hoy no? Eso se ve... Se lanzaban. O sea, ¿cómo? ¿Cómo un ser humano llega a tal punto de desespero que su mente ya no haya ninguna solución más de lanzarse? O sea, ¿cómo una persona que sea un trabajador, sea una persona mentalmente estable en una oficina, de un momento a otro se, su mente se bloquee y, y se lanza, ¿no? Y decide lanzarse, o sea, Qué terror. Mira, siempre me he preguntado eso, o sea, como, es que ¿cómo? parece que estaba, ya estaba el incendio. Las personas que se aventaron fue como las llamas los estaban alcanzando y el humo. Entonces, o sea, era o te mueres aventado o mueres quemado. O sea, lo pensaron tal cual. Dios, yo no me entre la espada y la pared, decidiendo cómo querían morir. ¿Morir quemados o lanzándose por el edificio? El, las torres, las más altas del mundo en ese entonces, lanzarse... Uf del edificio más alto del mundo, ¿cuál era eh, esa? La muerte les dio no, la opción horrible. de qué, cómo querían morir. Dios mío, o sea, debió ser muy, o sea, muy angustiante, ¿no? O sea, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Te lanzas o te quedas Yo me quedo ahí. Dios mío, no, yo creo que me lanzaría. Debe ser horrible, yo creo que debe ser horrible el vacío. Claro que dicen que, que una persona que se lanza al vacío, pues se muere de un infarto, ¿no? O sea, ni, siquiera, ni siquiera choca contra el suelo, pero a ver, son es lo que dicen que te mueres un impacto? pruébenos si se muere antes o sí no, es es una decisión muy horrible yo no me imagino pobre gente en esa cuestión ahí dice Agüero ángel una muerte por quemaduras según es menos sufrible que una muerte por ahogamiento bueno, no creo o sea que te estés que te estés quemando si sí, no me acuerdo qué día me quemé con tantito con la vela o no me acuerdo con qué me quemé y dije se siente horrible y eso que fue un poquito claro. ahora imaginemos que te abracen las llamas no, no, no claro, no. porque tú sientes absolutamente todo hasta que esas llamas toquen un órgano sí o, o sea, tú vas a sentir absolutamente todo de ahí, de ahí para adentro o sea, hasta que, hasta que o te asfixies con el humo o hasta que estas llamas te toquen algún órgano y, y ahí ya o sea, sientes todo. O sea, en cambio ahogado, pues, bueno, se hay gente que dice que se desmaya y ya. Fíjate que ahora la gente que se aventó, pues, al caer, explotó. O sea, caes y del impacto te explotan las vísceras, te explota la cabeza, to todo. O sea, es un sí. impacto tan fuerte que a lo mejor, pues, pues, a lo mejor sí cuando te lanzas, a lo mejor te desmayas. Y ya cuando cae caes pues ya no ni sientes no ya no ya no supiste de ti más de 100 personas se aventaron de las torres gemelas ese día algunos grabados eh, sí, toda la trayectoria toda su caída son escenas impresionantes a mí me a mí me, a mí, sí, a mí me generó mucha mucha impresión fue la imagen de unos bomberos o sea los estaban grabando dentro del edificio dentro del edificio siguiente al que se cayó y están todavía adentro y, y se oye el estruendo de una persona que cae y suena fuertísimo. O sea, hasta Uf. ellos mismos hicieron una cara de terror. O sea, o sea estaban estaba abajo dijo. y se escucha como cuando cayó el claro, cuerpo. Claro, sí. De los Hay una grabación que están mostrando los bomberos, hablando de que cómo van a hacer para pues, sacar a las personas. Y se oye en el fondo un estruendo, pero impresionante. O sea, un cuerpo como suena. Uy, no. Uy, no. Sí, quedé con esa imagen como... Dice Ox, es que los nervios se achicharran de volada y ya dejas de sentir. Tengo un, tía que, un tío que tuvo quemaduras de tercer grado en un brazo que acabó perdiendo y dijo que pronto dejó de sentir ese brazo. Oh, dice Oy. que los nervios se achicharran rápido. ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! Dice a Rebeca Hernández, quemarte igual te ahogas con el humo y se queman luego, luego tus vías respiratorias. Osvaldo Zamora dice, no es que creas Oslan, es así, ahogamiento o estrangulado, sufre más que un quemado, la ciencia lo dice. Ah, Ay. la ciencia lo dice, bueno, yo no, no conocía eso, no sabía que de verdad eso ya estaba estudiado, y que se sufre menos por, por quemado que por ahogado o asfixiado. No, qué horrible eso. Dice Axel, el órgano de la piel... Es hasta que se queman los nervios, de ahí ya no sientes las quemaduras de tercer grado, no duelen. ¡Oh! ¡Ay, no, Uy, qué no, horrible! No, no sabía. No, no. O sea, se te quema la piel y enseguida van los nervios. Claro, y ya de ahí ya claro. no sientes. Ay. ¿Qué Alexa, ¿qué es más feo, morir ahogado o morir quemado? Perdón, no tengo la respuesta. Alexa, ¿cómo te gustaría morir? ¿Quemada o ahogada? Lo siento, no lo tengo claro. <risa> Alexa, te voy a quemar. Te voy a llamar de Axel en Spotify. <risa> Alexa, cállate. Alexa, cancela. Ok. No hay llamadas esta noche hoy. Eh, llamen o si no, estamos por retirarnos y ya no hay llamadas telefónicas, porque esta noche no puede ser que nadie esté llamándonos por teléfono Nadie quiera dar su opinión, quiera contarnos sí. algo. ¿Qué pasa con ustedes? Parece que aquí eh, nada más nosotros vamos a platicar. No, si no hay llamadas, nos vamos a retirar por esta noche. Yo Os tengo otra historia. Osvaldo Zamorano dice, no sientes, no porque no se quemen los nervios. El cerebro apaga el umbral del dolor para que puedas intentar salvarte. Pues, Osvaldo eh, estudió Ciencias de la Ciencia en la Universidad de Cambridge y por eso sabe que la mente apaga el umbral del dolor para que puedas intentar salvarte. O sea que aun con que te estés derritiendo, así como que ya vayas pura calaca, puedes seguir corriendo quemado. ¿Será posible? Yo siempre pienso eso. Estoy asustado, dice Orsaint. Sí, nos pueden llamar, ¿eh? el número está en pantalla, eh, estamos aquí recibiendo llamadas que no hemos recibido. Ahí está abierto el, el cosito. Aquí está abierto el cosito, tenemos una llamada perdida a las 12.15, será hoy? 12.15. Que ya marcan y marcan, tenemos pero que otra no entran. llamada perdida, dice que no entran. Sí. Dice hoy a las 12.40, a esta persona sí nos está llamando. Yandro, Yandro, que siempre llama, y dice que no le entra la llamada. Lo vamos a llamar nosotros porque, ¿qué pasa con el cosito? No lo sé. Vamos a a ver qué pasa, buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, saludos. Estamos en Relatos Oscuros. Hola, ¿qué tal? Soy Yandro. Buenas. ¡Ah, Yandro! Bienvenido, Yandro, buenas hola. noches, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Pues nos vamos ahí con un poco de congestión, pero todo bien. Esperemos que te mejores pronto, mi hermano. ¿Qué te acordaste? ¿Qué quieres opinar? ¿Qué nos quieres platicar sobre esto que estamos hablando? Pues aquí creo, creo que la mayoría ya, ya dio su opinión muy acorde a lo que yo pensaba de lo de que me han dicho, que obviamente es más eh, doloroso, más trágico lo que es ahogamiento y asfixia, y quemadura, porque pues supongo que es como un agobio, ¿no? Es lo mismo que si prefieres que quemarte, morir ahogado o ser enterrado vivo, ¿no? Es como que diferentes grados de, de sufrimiento, ¿no? Ok, entonces, ¿sí es más terrible morir este, sepultado vivo o Muy ahogado? Sí, Ajá, más que más que el ahogado y quemado, siento yo. Porque es como que lenta, es que siempre entre más lento sea la muerte, eh, bueno, obviamente es más, es, siento que es peor, no sé, más para mí. No, yo, yo no sabía eso de que por quemado eh, sufrías menos, la verdad siempre había pensado que sí. morir quemado era mucho más horrible yo también horrible. pensé eso es no, literalmente si no, ¿no? no ¿tú crees que los, los fantasmas, bueno el espíritu de las personas se conviertan en fantasmas y se queden en el lugar donde fallecieron? Eh, no, no, definitivamente este o sea, dejando dejando en parte lo que es la reencarnación y cosas de ese estilo, eh, yo siento, bueno al menos desde mi punto de vista, creo que cuando una persona fallece ya muere, no importa la manera en cómo fue, si fue por accidente o hay qué razón, este yo siento que lo que es la mente, la conciencia, lo que dice en el alma, es este pues entra como un tipo de viaje, ¿no? No, no, no sabría decirte específicamente qué tipo de viaje, pero yo siento que es como que tu alma, lo que a ti te identifica como ser humano, que te diferencia de las, de las demás personas, eh, pues entra como, una, obviamente va a, un, a otro plano, a un astro, si quieres verlo así. Okay, a entonces, un viaje. ¿No crees y, de, que y la energía, sí, ahorita voy, y la energía que queda ahí, yo siento que es un residuo que queda en ese, obviamente dependiendo si la muerte fue todo así muy, muy trágico, ya sabes, ¿no?, que en, en varios lugares donde hay muertes, balacera matanzas y horrible, pues ese tipo de, de energía, como se le, se le llama, se queda pues obviamente encapsulado, ¿no?, en ese lugar. Ah, ok. Interesante lo que nos, Entonces, nos platicas. Estás diciendo sí. que son dos cosas diferentes, que el espíritu se sí. va... Y que lo que queda es la energía. Es una, reman es una remanencia de tu energía, de lo que alguna, fuiste, alguna vez fuiste tú. ¿Y por cuánto tiempo quedará? Porque hay lugares donde se supone está penando el difunto, el espíritu, por mucho tiempo. Uh, yo siento que cuando, la, cuando se refiere eso de espíritus, este, pues así, chocarreros, como se le dice vulgarmente, o así, penando, yo pues siento que son entidades que. Que absorben o tienen como que esa tipo de esencia que, que es tuya. Me explico. Por ejemplo, una persona ya falleció, un familiar o bueno, algo. De una manera, no sé, quizá no tan. Como, como dicen, ¿no? Que quedó por un pendiente, lo que tú quieras, pero ya tiene años, ¿no? Ya, ya pasaron 20, 10, 10 años. Pero aún se sigue manifestando lo que es esta presencia. Pues es definitivamente. No, en definit, perdón, en definit, definit, definit, Definitivamente, sé que le he encontrado no es tu no es tu pariente no es tu alguna vez tu familia simplemente es, eh, es una entidad una energía de quieres verlo así verlo así que consumió lo que es el, la remanencia que dejó esa persona y por ende tiene como que entre comillas las mismas esencias, no sé cómo decirlo no, no sé cómo explicarlo sí, sí. yo yo creo que voy qué? a dar un ejemplo que a lo mejor pueden entender eh, es que a lo mejor tú cuando te quedas viendo la pantalla de tu celular, la pantalla de televisión, etcétera, por largo tiempo, sí. y cierras los ojos, sigues viendo la imagen eh, aún cerrado los Ajá. ojos, ¿no? Es una hasta explicación que se, más sencilla. Hasta sí, que se desvanece, sí. ¿no? Hasta que se desvanece. Claro. Así, sí, sí. así podría ya, ser. Ya eres tú. Uh -huh. Así sí, podría ser. Así podría ser. Es imposible que exacto Ok, interesante, interesante ah. lo que nos platicas. Dividiste yeah. esta, este fenómeno, sí, sí, porque obviamente son diferentes. Mucha gente lo cree que es lo mismo eh, que tu propia alma queda ahí encarcelada o atrapada en ese lugar o pegando por varias ocasiones por igual las psicofonías ¿no? que, que, que se escuchan, los etc, etc, etc. Pero este, pues, al menos en mi punto de vista, que yo no creo que, como tal, a menos que haya sido un pacto o no sé, cualquier tipo de cosas más. Más específicas, pues sí siempre puede quizá la energía, entre comillas, estar encarcelada o anclada a ese lugar, más bien a ese espacio y tiempo, ¿no? Porque ya ves que cuando, cuando hay una escuela, un jardín de niños, una secundaria, obviamente cuando la escuela se queda totalmente, pues, sola, obviamente lo que son las, las paredes eh, guardan como una esponja, ¿no? Guardan los sonidos. cierto sí. pues se escucha como niños... Por lo menos a mí sí me tocaba que cuando iba así este cuando es un fin de semana, por ejemplo, y este, y está solo la escuela, pues lo es muy rara vez es, escuchar este, así como niños ruido de, de risas, pero no es porque yo fanto, simplemente porque pues, de estos lugares, eh, esas paredes perdón, guardan lo que es el sonido. Okay. Y pues como que y hablando al principio que te dije cuando hay una masacre, una balacera es que hay muchas personas que a veces han escuchado, reportan, o han tenido esas, esas, este, ese tipo de momentos donde escuchan, ¿no? Como que reviven otra vez la situación. Ok. Es pues, que yo escuché que están disparando aquí. Pero no, una última pregunta, ¿tú crees que, sí. Eh, sí crees, ya escuché que sí crees que el alma, si sí exista, ¿crees que el alma sí. muera en algún momento, desaparezca en algún momento, o, o vive por siempre para la eternidad. Para la eternidad, definitivamente, este, obviamente como la, las leyes nos indican, que obviamente pues ninguna materia se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces debe de haber algo más, no solamente, o sea, tu energía debe ser eterna. No te diré que vas a algún plan o vas con Diosito, al cielo, al infierno, no. Yo te hablo como un poco más aquí, pues, físico, si quieres verlo hablando de ley y leyes, o sea, algo natural, por decirlo, que es, claro. la, que es la muerte, es, yo siento que pues así tu esencia es, queda, o sea, literalmente es permanente, o sea, tiene que haber algo, tiene, cambia algo, pero definitivamente no, no desaparece. Muy bien, muy no pues Te agradecemos la, la llamada y que nos hayas dado tu opinión, te mandamos un abrazote. Sí, gracias. Ah, pero estoy eh, sí, iba a decir algo que se me está olvidando. <risa> este con lo que te dije de las cestas eh, como que se revive el lugar no es porque, bueno, al menos de mi punto de vista, siento que como queda en una, una especie de bucle, en, en como una burbuja, encapsulado encapsulado entre lo que es el espacio y el tiempo o sea, en, en el que sentido de que, por ejemplo como te dije que si hubo una balacera en X lugar, pues esos acontecimientos esos ruidos o todo eso es solamente ciertas personas o bueno en ciertas ocasiones del año, se escuchan esas cosas, ¿no? No sé si te ha pasado o se escuchó. Ok, puede ser, sí te entiendo, sí entiendo lo que nos quieres decir. Ah, entonces obviamente como fue un, literalmente, una, una masacre ahí, pues obviamente queda, pues, obviamente no son las personas que están atrapadas, sino que la esencia, o esa remanencia, como te había dicho, queda ahí atrapada. Ok. Y pues quiero pensar que no sé, quiero pensar que depende del tiempo, del día, del año. Pues, quizás sepa, se puede escuchar un poco más en otros días, en otros no. Obviamente, ciertas personas lo pueden escuchar por la sensibilidad que tienen. Entonces, okay. es lo que quería nada más decir. Muy bien, Yandro. Te mandamos un abrazote hasta Cuernavaca. Ajá. Ah, <ríe> sí, Cuernavaca. Saludos. Bye. Bye. Ah, Le hice limpiar algo ahí, la cara de este tipo. ¿Un superchat? Sí, acá. claro, mándanos superchats con mucho gusto, nos ayuda muchísimo tus superchats. <risa> sí, sí, también. <risa> <risa> no, eso te iba a decir que, que ahí, buscando ahí, sin encontrarlo, eh, digo, sin buscarlo, perdón, es encontré la cara de, que te dije? De Draco. Es que dije que me a tomar la captura. Ah, ok, ok, ok. Mándalo al, al WhatsApp y lo vemos. Al WhatsApp, Sí, hasta luego. Bye. bye. Estás bien, saludos, bye. bye. Gracias. Ese Yandro está obsesionado con, con Dark este Queen, ¿no? Con Dark Queen. Pues no lo hemos visto, entonces pues... Ya hay que verlo, ya hay que verlo tanto que nos dice... Toca a verlo, a ver ¿qué, qué es eso, a ver qué es, porque sí, a mí me da curiosidad, o sea, el Dark sí. Queen, a ver qué es. ¿Quién es ese tal Dark Queen <risa> que habla Yandro? Todo el tiempo. Saludos, eh, gente, son 12.52 de la noche, dos horas de transmisión, estamos en Relatos Oscuros. Hemos hablado sobre fantasmas que quedan en el lugar de las tragedias. ¿Puedo contar la última? ¿Ya esa última? Pero ¿no ni vamos? nos dan super superchats. Ah, bueno, porque les tengo una muy buena, entonces manden para terminar. Pero es que ni nos por eso, si no, nos quedaríamos más tiempo, pero. Pues, sí. Pues, si no hay superchat, pues, ya tengo que irme ahorita a Central de Abastos a cargar bultos o algo para ¿Tenemos? sacar. Tenemos, que ir. Pues, sí, claro. Uh -huh. Entonces, pues, ya estuvo chido, de cuates, pues, dos horas. Sí. Este, pues, pero, pues, ya me tengo que ir a trabajar. Exacto. Dice Ed Vasque. un chico falleció a unos metros de mi casa en un accidente de moto el domingo y hace dos años falleció una chica en el mismo lugar y se siente raro cuando pasas por ahí. Uy, murieron Ay. dos personas en el mismo lugar, en ese sitio. Mándanos una foto del lugar, a ver qué, qué podemos ver, a ver si con nuestros poderes psíquicos podemos observar algo extraño ahí. Una, un abrazo, un saludo para Oliver de Facebook. Le mandamos fuertes abrazos y saludotes a Oliver, que nos está viendo en Facebook. Saludos, Oliver. Entonces, es, ahí está Chava, nos mandó 200 pesotes, ahí está, pues ya, gracias, eso. o sea, si sí pueden, pero no quieren, oh, gracias. Quiso, gracias, quiso oír mi historia, Chava. Andrea, la última y nos vamos, eso. dice Chava, HDP. Eso. Eh, a ver, ya. Eso. Ahora sí, pues, hagámosle, superchat, hagámosle. sí, porque Andrea se pone a estudiar todo el día a ver documentales. Para poder platicarnos en la noche y de qué. No, y de cositas que ya sé también. Y que no nos escuchen, que, que no nos escu que no nos echen superchats. Eso es feo. Sí, sí, sí. O sea, Andrea ¿Listo? se esfuerza mucho. A ver, cuéntanos. A ver. Eh, bueno, les voy a contar. Eh, en Colombia hay una cascada que se llama el Salto del Tequendama y tiene más o menos 250 metros de altura esta cascada eh, bueno tiene como una casa, un hotel que construyeron en 1927 y la utilizaron como salón de baile y cosas así de la época. Eh, esta cascada la cerraron en el 2019 porque pues hubo contaminación, etcétera. Este hotel lo dejaron de utilizar. Y eh, muchas personas, por la altura de esta cascada, empezaron a utilizarla para lanzarse. Hubo una noticia, bueno, mucha, hay, hay muchas noticias sobre esta cascada de personas que se han lanzado para desvivirse, pero les voy a contar la historia que ocurrió hace poco de un hombre que en el 22 de septiembre del año pasado eh, se lanzó junto con su amante, dicen que es su amante, en, en un carro, en su carro. Se lanzó se con su amante desde el santo de Tequendama que es altísima esa cascada, sí, altísima, ¿no? Sí, eh, si quieres les puedes mostrar una foto como para que guíen cómo es la cascada. Eh, verdaderamente yo estuve parada en el pleno orden donde la gente se lanza y de verdad no sé cómo le hace. No sé, o sea, verdaderamente sí hay que tener como la mente mala para llegar uno a, a tener el desespero, la vida, quién sabe cómo, para lanzarse, porque... Tú te paras en el borde donde la gente se lanza y, y es terrorífico. O sea, mirar de ahí para abajo es horrible. Entonces, esta persona se lanzó junto con su amante. En, bueno, dicen que su amante, ¿no? ¿no? No supieron quién era porque la esposa eh, reconoció, creo que unas fotos, algo así del, del tipo, pero eh, encontraron que era una chica a la que lo acompañaba en el carro y se lanzaron. ¿Por qué, se, ¿Por qué se lanzó con su amante? No se sabe, o sea, están no pueden en, ser en felices? Están investigaciones y todo eso, eso fue reciente, eso fue el Vaso. 22 de septiembre del año pasado, Ah, okay. pero pues están en investigaciones a ver qué fue, por qué fue que se lanzaron, pero el tipo era pues muy importante ahí en el municipio de, de donde está este lugar, pero pues no se sabe por qué se lanzaron, porque les dio... Yo creo que, o sea, hay algunas hipótesis, pero no sé si es que el tipo de pronto estaba alcoholizado y se le fue el carro todo abajo. Oye, eso está interesante porque la leyenda del Salto de Tequendama es de que mucha gente se va a desvivir ahí, mucha gente, bueno, sí. o mucha gente ha ido a quitarse la vida. Uh -huh. Y pues eso, como todas las leyendas, sean leyendas urbanas o leyendas de tradiciones, pues siempre son como de antes, ¿no? Y el que ahora, en este año, surja un nuevo caso uh -huh. de alguien que se lanza del salto de Tequendama, es decir, sigue. Sí, sigue. Sigue la leyenda. Había, sigue, sigue, y hay sigue casos eso. en los cuales no los eh, no salen en las noticias ni nada, pero la gente siempre ha utilizado este lugar para... ¿Podemos ver describir? la foto del salto? Sí, si ¿Tú sí. me la mandas? O sea, tú me no, la No, salto de y listo. Sí, pero es que a mí me hace aquí... Mira, te voy a enseñar porque es difícil para mí. Ah, bueno. Tengo que hacer esto. Y luego que ya está esto, tengo que hacer esto. Y luego, cuánto te gusta? Eh, la casita, donde está el hotel. Hoy en día ya es un museo. ahí ¿Pero cuál? está es así Tengo que hacer esto. Ese es anterior. Ahorita ya lo arreglaron. no espérame. Todavía no lo están viendo. Y tengo que ponerle aquí. Ajá. Y ya que tenga esto. Ah, bueno, entonces espérate el no, momento. No. Ya, ya lo voy a acabar. Entonces, después de que tengo esto, pues sale esto y no se ve bien. Ah, ya. <risa> este, ahora escogí otra. Eh, esa. ¿Esta? Allá. ¿Esta? Esa, sí. ¿Esta? Ok. Ok, de aquí vamos aquí. Y bueno, ahí está. Ahí está, ok. Uh -huh. Y ahora vamos al programa. Uh -huh. Y del programa tengo que hacer aquí. Y tengo que detener esta. Después... Uh, esta, después aquí, después aquí y después aquí y ya, ah, no ya, puedo... no, entonces después te las mando así, porque si tienes WhatsApp. que hacer muchas cosas si me lo mandas a Whatsapp eh, lo podemos poner de, de una sí. ahí con tu Whatsapp, hay, hay, fotos, hay fotos antiguas donde se ve la casa pues muy, muy terrorífica, ¿no? porque la casa es muy vieja ahí dice que se aparecen fantasmas que asustan hay un video buenísimo de una persona que está fuera de la casa y como que graba a alguien, algo así, y alguien por una ventana pasa, la casa no estaba ¿Es en ese momento. ¿Es una casa? ¿Es una casa muy antigua? Era un hotel, era ah, un hotel. Era un hotel. antiguamente se utilizaba como un hotel uh -huh. de baile y, y fiestas y eventos y cosas así, pero pues en los, en los años 40. Eh, entonces hay videos donde la gente ve que aparecen fantasmas ahí en ese hotel y todo eso, pero es más eh, donde se han visto cosas es ahí en, el, en la carretera uh -huh. que hay detrás de esa casa ahí al ladito de esa casa de ese hotel hay una carretera entonces muchas personas dicen que debido a que muchas personas han ido a desvivirse allá se aparecen bastantes fantasmas y que hay gente que recoge personas de la carretera y son fantasmas hay muchísimas historias eh, Ahí cerca a ese lugar. Oye, este es un precipicio, eso sea, está. Sí. Se ve súper alto. Sí, sí. ¿Y sí, de dónde sí. se avientan? ¿De dónde están estas personas ahí paradas, por ejemplo? Ahí, ah, Desde allá no, desde ahí no. Allá, a ver, vamos a buscar otra allá. imagen, ¿no? Ah, sí. Vamos a ver si encontramos eh, otra mm, imagen. Eh, vamos a ver. Eh, a ver, ¿dónde te digo yo que se para la gente? A ver. Mm, Aquí tenemos esta foto, ¿está amplia? No. No. ¿Esa es una carretera? No. Aquí vemos uh, alguien. Este ah, es el carro. Este, este está mejor. Este, se este ve. es el, el carro que se aventó. Mira. Ese, ese sí. Vamos a ponerlo. Exacto, exacto. Vamos a ponerlo aquí. Aquí lo, estamos, lo está mostrando. Este, lo está mostrando el nuevo caso. Sí, sí, sí. Claro, que ahora mismo con cuatro con cuatro personas adentro, dice. No, hay dos. Entonces, esa este no es otra noticia. ¿no? Baja, baja, este año es del es? 2022. Es de octubre. Ah, es de octubre de eh, 2022. Uh, a ver si habla de, del hombre. Pues ahí sin dormir, dice: Mi abuelo falleció en su cuarto hace dos años. A dos de que murió, fueron a hacer una reparación. Y cuando el señor se subió a la silla, le jalaron la silla. Se fue y hasta dejó sus herramientas. Le la silla en el cuarto donde murió su abuelo. Ay, este es entonces otro caso que estamos viendo en pantalla. ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Sí, aquí dice que los ocupantes del carro fueron rescatados por el cuerpo de bomberos. ah eh, no, Ese no es. Esa es otra noticia. Sí, esa es otra noticia. Pensé que era sí. el otro. Eh, eh, bueno, hay una parte al inicio. Busca ahí, que donde te, donde te señale, que se ve mejor la parte donde la gente se lanza. Mmm, eh, esta puede ser esta ¿Esa? Sí ¿Segura? Sí Ok Eso está bien Creo que hay una foto más cerca Pero bueno Ahí les puedo como Poner el ejemplo Para que vean ¿Ya lo están viendo? No eh, A ver vamos. Ya, ya lo están viendo Ya Hay una parte ahí Al inicio Ven yo te señalo Para que lo vean Que es aquí Ah, de ahí se abierta. Aquí al lado Aquí al lado hay una virgen Sí, aquí al lado hay una virgen, y de esta parte, de este lado, ahí es donde uno, aquí atrás está la carretera. Ok. Y de la carretera uno puede caminar y pasar aquí, y de esta parte se, se vienen hacia acá y pum, se lanza. Ah, ok. No. Entonces, en esta parte hay una placa donde dice... Eh, que no te suicides, que la gente te quiere, que no sé, que hay una como una cosa ahí que ah, dice ojo. que Dios y todo, para que la gente lo lea y no se desviva. ¿Y tú fuiste? ¿Tú te caminaste por esa, por esa Yo parte? Yo alcancé no, a mí me dio miedo irme tan allá pero sí, sí me pasé ahí y leí la piedra, hay una piedra donde está como una placa donde dice que Dios te ama, que no te vayas a desvivir y bla, bla, bla hay una placa donde le dice como a la gente sí. que no lo vayan a hacer, pero pues la gente va y se paran ahí en la roca y se, la... se lanzan uh -huh. Y esto está enfrente del Salto de Tequendama, que ese es lo que era el hotel. Ajá. En... Y donde o... dice que espanta. Hoy en día esa casa ya la arreglaron, ese hotel ya lo arreglaron y todo eso, ya lo dejaron bonito como un museo, se llama Museo uh -huh. del Salto de Tequendama. La verdad, no es muy nuevo. No he ido a, a entrar ahí, que hay ahí ni nada de eso. Pero sí dicen que se aparecen fantasmitas de noche y todo eso. El lugar es chévere para ir. Ok. Como para mirar a la... Voy a preguntar a Alexa cuántas personas han muerto en el salto de Tequendama. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Alexa, ¿cuántas personas han muerto en el salto de Tequendama? Traducido de latines.com. Murieron 11 personas. Ay, Dios mío, Alexa 11... no sabe nada. Once <risa> <risa> personas han muerto. Pues, de todas maneras, ¿hayan sido once o hayan sido más? Son muchas. No, sí, pues. Son muchas, eh, muchas imagínate, personas que se han ido a quitar ahí la vida. Imagínate desde el año, desde el 27, 1927 está eso ahí y um, personas que pues ni siquiera aparecen en las noticias ni nada porque ya es como muy mucha costumbre de que la gente se mira ese carro que se cayó con cuatro personas sí. entonces pues es muy común de que la gente utilice este lugar para para desvivirse y, y hacer pues estas cosas yo creo que yo creo que esos carros que se han caído yo creo que es como por accidente que se han caído ahí sí esos esos parece que se uh -huh. accidentaron y cayeron sí. pero pues la carretera está lejos del salto, o sea, yo no sé cómo sí. llegan hasta el salto de Tekendama, o la sí, carretera no, sí. pasa exactamente por el precipicio. Yo imagino que el carro es que es que es muy cerquita donde uno puede bajarse de la carretera y, y pasar a la, al inicio donde está, donde empieza la, la cascada. Entonces, yo veo que estos carros siguen derecho, porque hay una curva ahí, siguen derecho y se caen, se van hacia abajo. Bueno, el día que vayamos al santo de Tequendama, nosotros vamos a llevar un, una, una madera con un escrito también, lo vamos a poner ahí. Edwin además nos acaba de dar la idea que dice, que pongan un letreo que diga, mamá te quiere, Eso que eso ayudaría mucho, dice Edwin Cruz. Yo creo que sí sería un buen título para este, hacer que la gente cambie de opinión, ponerlo ahí. La verdad sí se siente un ambiente, o sea, ahí una sensación horrible me dio curiosidad y fui y miré y sí sí es feo o sea las, las piedras que están al inicio de, de, del salto de la, de la cascada están perfectas para que la persona se pare y se lance pero no hay nadie quien vigile ahí ni nadie que les diga no, no lo hagan no está sí, sí, ahí, apto para que todo el mundo se lance desde allá pero es una, es una sensación horrible lo que se siente ahí sí, es muy feo muy y bien. medio miedo sí. pues ahora sí es, es hora de que nos vayamos a descansar pero les mandamos un saludote, un abrazo estamos muy contentos de que esta noche nos hayan acompañado aquí en Relatos Oscuros en esta segunda temporada eh, dos horas de transmisión bueno, dos horas con doce porque hubo un super chat al final, por eso nos quedamos más y esperemos que mañana podamos estar nuevamente con ustedes, 10.45 de la noche aproximadamente. Voy a bajar un poquito aquí la música. estaba muy alta. 10.45 de la noche aproximadamente estaremos aquí con un tema diferente, un tema nuevo. Eh, vamos a hacer algo. Vamos a mandar un mensaje para el grupo que tienen en WhatsApp y diciéndoles de qué va a tratar la transmisión para que si ustedes quieren investigar y después hablarnos y opinar o compartirnos información, o si quieren, eh, gracias a Catrina por ese super chat, super Saludos, sticker, Katri, Katrina. o quieren que eh, os recuerdan algún, te, algún caso, alguna experiencia, alguna historia sobre el tema que vamos a hablar, pues que ya se preparen para la noche y nos quieran llamar y platicarnos, ¿así es lo que vamos a hacer? Sí. El grupo de WhatsApp, eh, me lo pueden mandar por favor, eh, Elena, me lo puedes mandar al WhatsApp para que lo ponga en pantalla y creo que lo pueden escanear, ¿no? Creo que sí. El grupo de WhatsApp para que estén todos ahí y ahí se les avise eh, qué, qué caso, qué tema vamos a tener y ustedes también puedan participar con sus opiniones, sus historias o lo que quieran platicarnos por la noche. Eh, vamos a ver si Elena nos manda eh, Whatsapp, ahorita estamos esperando. Mientras tanto vamos a escuchar la cumbia de Oxlack, que es la salida estelar de este programa de relatos oscuros para todos ustedes. Ya desde el 2008, aquí creando contenido y transmitiendo desde seguramente el 2016. Un saludote a todos, es un gusto estar con ustedes en los diferentes programas, podcasts y demás transmisiones que he realizado a lo largo de todo este tiempo. Estoy muy contento de que me acompañen y nos acompañen ahora que está Andrea y que nos platiquen y nos escuchen. Gracias a todos ustedes. Vaya toditos, son tantos los que me saludan que se pasan los nombres y no no, no, no se sé recuerdo, pero siempre lo leo. Muchas gracias por estar aquí y bueno, mañana nos vemos con más historias. Vamos a compartir el bye mea bye bye bye bye josé bye maru bye paola bye guadalupe bye lucy <ríe> lucifer bye calavera man ahí está vamos a ver si lo podemos hacer más grande eso ya está villa Moroya se llama yo yo imaginaría que el grupo de relatos oscuros se llamara oxlack programa transmisión oxlack se llama villa Moroya. <risa> o sea de qué trata de qué se es el, el grupo de oxlack villa morolla se llaman estos muchachos bueno ahí está para que los caneen y se unan al grupo de whatsapp les vamos a decir qué caso qué tema vamos a platicar el día de mañana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 ¿Qué hay más allá? Hay Voy a darle algo de comer. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales. Cada aterradora llamada enriquece nuestro diario de lo desconocido. ...revelando anécdotas que de otra forma, morirían con quienes las vivieron. En este espacio moran los espíritus, los demonios, las criaturas ocultas, los enigmas del pasado... ...e incluso, los aterradores monstruos humanos. Estamos a punto de reunirnos y compartir... Nuestros relatos oscuros